Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a todos. Esas son las segundas jornadas eh, Data de eh, política y comunicación en la era del big data. Las primeras fueron en 2019. La idea era hacerlo cada año. Luego hubo una pandemia global. Entonces esas son las segundas, tres años después. ¿no? Eh, bueno, yo os introduciré brevemente de qué viene eso del Data Politic, quiénes son las organizaciones que estamos detrás de ese proyecto y un poco de qué va a ir eh, esta jornada. ¿vale? Eh, las organizamos eh, Heurística, que es una asociación de investigadoras y investigadores y nos denominamos como un espacio autónomo de investigación, formación y mediación tecnocientífica. Eh, básicamente nos dedicamos a, por un lado, a hacer eh, formación en temas tecnocientíficos desde una perspectiva muy relacionada con eh, la ciencia de la complejidad y con una visión, digamos, política de, de la producción científica. Y por el otro hacemos eh, un trabajo de a, asesoría o mediación, nos gusta decir, tecnocientífica con... Eh, los co colectivos de la ciudadanía organizada para eh, que puedan acceder, acceder a saberes y herramientas tecnológicas para su desarrollo de su vida diaria. Y Tecnopolítica es eh, una unidad de investigación dentro del grupo de investigación Communication, eh, Communication Network en Social Science de la Universidad Oberta de Cataluña. Y, bueno, esta parte tendría que presentarla Antonio, que es de tecnopolítica, pero no ha podido estar aquí hoy. Y básicamente es un laboratorio de pensamiento acción entre la academia y la, la fuera de la academia en torno a los impactos políticos de la tecnología y las políticas de la tecnología. Eh, ambos grupos, digamos, impulsamos este proyecto que llamamos Data Politik y el marco de entre en que nos movemos en este proyecto es lo de entender de manera muy amplia el hecho de que la popularización del uso de los medios sociales en línea ha, tenido, ha impactado en la sociedad y ha desencadenado transformaciones que lo que hacen es afectar al desarrollo de la esfera pública y por ende al desarrollo de la vida democrática en común. Y lo entendemos desde un doble movimiento, ¿no? desde que la multiplicación de los canales informativos y de la capacidad en principio de llegar... ...a emitir mensajes que pueden llegar a audiencias muy amplias... ...tiene por un lado un efecto de empoderamiento... ...del consumidor y de, eh, productor de información... ...empoderamiento porque no tiene que pasar... ...por los gatekeepers clásicos, ¿no?... ...tiene un acceso potencial a una amplia eh, audiencia... ...pero por el, eh, por el otro tiene desventajas... ...que podemos poner bajo el paraguas de la infosicación... ...o sobreestimación informativa que va a tener impactos en la capacidad de tener debates públicos, um, como vamos a ver eh, en estas jornadas. Um, dentro de este marco tenemos dos proyectos, eh, el de dos, que es un espacio de datos y democracia alojado aquí en el canódromo y coordinado por, por Tecnopolítica, eh, que se mueve entre eh, la datificación de la política, por un lado, y la política de datos, por, por el otro. Y, es un espacio en que van a haber di distintos momentos, sobre todo a partir del curso que viene, ¿no? formativos para, para estudiantes de estos campos y de encuentros de investigación entre gente que nos dedicamos a eso. Y por el otro, que es el Observatorio Data Politic, eh, que es una idea de observatorio sobre, con, que utilice Social Big Data, Ciencia de Redes y Investigación Acción para impulsar la. la Digamos, el mejoramiento del debate político a través de los medios sociales online. Os voy a, parla, a hablar un poco brevemente de eso del observatorio, porque es digamos, el, donde se encuentran la jornada, es um, digamos, el proyecto um, más central que vertebra todo lo que para nosotros es DataPolitik a, a partir de, de, de desde ahora. ¿no? Um, la idea es de instalar un observatorio con todas sus letras y que tenga como objetivos el empoderamiento de la ciudadanía en general y en concreto de grupos vulnerables o vulnerables y de periodistas eh, para que eh, se desarrolle formación en el conocimiento científico de los mecanismos de difusión de la información y de cómo se eh, genera y se forma la opinión pública en red y lo queremos hacer a través de la explotación del de, de social big data, la generación de herramientas analíticas de computación y de visualización que puedan ser al alcance de más o menos todo el mundo, para poder hacer cosas como o sea, seguir los fenómenos de polarización social, detectar y desmantelar eh, tácticas de desinformación o de eh, difusión de mensajes de odios. ¿no? Eh, algunos modelos de referencia que tenemos para el observatorio son básicamente dos. La, la Mesa para el pluralismo y las plataformas en línea eh, en Italia, que es una parte de la agencia de comunicación eh, italiana, que básicamente hace informes periódicos de seguimiento del debate político eh, en los medios y mantiene una cierta interlocución con las plataformas para eh, concordar un cierto tipo de gobierno de las plataformas. Y losom, que es el Observatorio en Social Media de la Indiana University, que mm, fundamentalmente reúne científicos de datos con periodistas para estudios de del impacto de lo, del uso de, eh, de los medios sociales en la, en la política del país y sobre todo con un enfoque orientado a la, a la desinformación. Existen por ahí algunas herramientas, esta es una producida por el osom que es oxy y botometer juntos con oxy lo que hace es eh, mapear la difusión de piezas de información ya sea de desinformación como de información mainstream como algo que viene de los eh, fact checkers y mientras tanto te enseña una estimación de cuánto de probable es que los estén difundiendo eh, bots or no eh, Podemos discutir mucho sobre eso, pero no es eso el caso. El equipo que estamos detrás de, del observatorio es este, está Luche de la Universidad de Barcelona, y que me moderará la mesa eh, esta tarde. Antonio Calleja, que es de Tecnopolítica, del CNSC a la UOC. Adrià, que es científico de datos y miembro de, de heurística. Eh, Marta Campronero, que es una estudiante de doctorado en tecnopolítica de la UOC, que se dedica a las tácticas de respuesta a la difusión de mensajes de odios. Y Jorge, eh, que es el que pica código para desarrollar todas esas herramientas que estamos haciendo. Eh, bueno, Rápidamente, lo que queremos hacer con el observatorio generar eso, un base, mantener una base de datos abierta, accesible, enfocata per il momento in Twitter del debate politico che si è in Barcellona, Catalogna e Spagna producir alguna herramienta de análisis y visualización que estén situada en Barcelona, Cataluña España, es decir, no simplemente acudir a lo que se desarrolla en otro sitio porque estarán enfocados en otras problemáticas, y tener sesiones de formación y de codiseños con colectivos organizados de personas vulnerables como con periodistas para que puedan utilizar estos datos y esa herramienta para enriquecer el debate público. Ese proyecto del observatorio viene de algunas experiencias previas que hemos tenido en, e en heurística de intentar eh, utilizar estas herramientas de análisis para eh, monitorear el debate, sobre todo en momentos concretos. Eso, por ejemplo, fue en las elecciones generales del 2019, que en colaboración con el diario detectamos y una red de falsos amplificadores eh, que actuaba durante la campaña electoral. Twitter baneó esas cuentas, pero cinco meses después, cuando ya hubo las elecciones... Uh, tuvimos otras colaboraciones, sobre todo con periodistas de, de este tipo, con campañas de desinformación, eh, campañas de desinformación basadas en falsos amplificadores cuando la primera ola del COVID y durante, a partir del de referéndum eh, en Cataluña en el 2017, tuvimos un canal de Telegram donde lo que íbamos haciendo era informar del debate alrededor de, de la cuestión de referéndum primero y luego del de, de juicio de todo lo que se desencadenó durante hasta el 2019 y, y de ahí sacamos una base de datos de 10 millones de tweets que la idea es de, de hacerla pública en breve y hicimos las jornadas de data política en 2019 y ahora repetimos este año uno del invitado también repite dos han cambiado esta noche tenemos eh, Rosa Borges, que es profesora investigadora en la UOC en el CNSC, Computer eh, Communication Network Social change, y es profesora de ciencias políticas y expertas de políticas de la participación. Tenemos Carlos Castillos, investigador en la Pompeo Fabra, que es científico de datos, no, eh, perdón, no, computer scientist, y, y se interesa en eh, algoritmos fairness en, en castellano, ¿no? Me sale, informática de crisis, y Jordi Muñoz, que es profesor de Ciencias Políticas de la UB y direct, actual director del Centro de Encuesta de opinión de Cataluña. La idea de la mesa redonda de esta noche, pues, que tiene por título Sueñan los algoritmos con ovejas polarizadas, eh, lo que hicimos fue plantearle a nuestros tres invitados e invitada tres preguntas, para que nos pusieran en contexto a partir de su experiencia y de su investigación. las preguntas que le hicimos fue, fueron estas. En primer lugar, ¿en qué medida es cierta la creencia común de que existe una polarización social y política mayor que en el pasado? ¿Y, si, y cómo podemos medirlo? Para contestar a esa pregunta. Eh, ¿En qué medida el funcionamiento tanto social, desde el punto de vista de las interacciones, como tecnológico, de los algoritmos que los mantienen, de los medios sociales online puede fomentar o no la polarización social y finalmente cuáles son las consecuencias de esta polarización social y, o política sobre la, cali la calidad de la deliberación en una sociedad democrática. Mm, a partir de estas preguntas, ahora nos pondrán en contexto con sus introducciones entre 10-15 minutos, luego Lucha moderará un debate sobre estos temas entre ellas. Y al final abriremos el debate con, con, con todo el mundo que estáis aquí. Y bueno, ahora le paso la palabra a Rosa, que es eh, la primera. Un momento. Pues muchas gracias. En primer lugar, gracias a Emanuel y Emmanuel Cocho y a Antonio Calleja y, y también a, a Luche Prigano por, por haberme invitado a, a este debate. Y bueno, yo lo que haré es presentar un poco resultados de nuestras investigaciones, eh, investigaciones que hemos hecho con, con otros miembros de, de la Universidad Huerta de Cataluña, algunos están presentes aquí. Eh, y, bueno, son, son investigaciones muy centradas en... o dentro de la perspectiva de la ciencia política o de la sociología, un poco para que nosotros no somos analistas de datos eh, o computer scientists, entonces un poco para que veáis eh, nuestra perspectiva, que igual es diferente de lo que pre presentará eh, Carlos, por ejemplo, me imagino. Eh, bien, eh, cuando me hicieron la pregunta, pues eh, nuestras sociedades están más polarizadas que en el pasado... ¿Cómo podemos medirlo? Pues primero lo que me pregunté es, digo, bueno, pero ¿qué es la polarización? Porque, claro, se habla tanto, es un término tan polisémico, eh, muy debatido, es un término tan polisémico y muy debatido que, que realmente pues tenemos que entrar en su definición. Dentro del ámbito de la ciencia política y la sociología eh, se considera, eh, solemos hablar de la polarización ideológica, que es, es un poco la polarización política. Eh, ...más importante que puede existir en el, en el mundo político... Eh, ...y también la más fácil de medir, ¿no? eh, también esto hay que tenerlo presente... Eh, ...la más fácil de medir con encuestas, pues porque a las personas... Eh, ...a los ciudadanos, a los votantes, se les pregunta que se sitúen entre eh, el 1 y el 10... Eh, ...siendo el 1 eh, la extrema izquierda o entre el 0 y el, y el 9, a veces también se pregunta entre el 0 y el 10... Eh, el 1 es la extrema izquierda y el 10 es la extrema derecha. Entonces, eh, los votantes de los distintos partidos pues, se van situando en este, en este eje. ¿no? Como veis, en el caso de España, eh, con el recuerdo de voto del 2019, los que habían votado a estos partidos se situaban eh, bueno, ya veis, en, en los diferentes niveles. Como veis, Vox está muy extremado, ¿no? eh, tiene una puntuación de 8,38, en cambio Bildu, que sería el otro extremo, eh, la extrema izquierda, estaría en 1,74. Lo que se hace para calcular este índice simplemente es restar y se divide por 9, que es la distancia máxima, y entonces tenemos un, un indicador en este caso de 0,74 eh, que es una polarización alta en comparación con, con el resto de países occidentales. ¿no? Eh, bien, Hay maneras de medirlo más sofisticadas, esta es muy sencilla. Se puede medir de forma agregada, eh, y entonces hablar de la polarización que existe en el sistema de partidos español o en el sistema de partidos noruego, etcétera, etcétera entonces aquí ya lo que cuenta en, en esta ecuación que tenéis aquí, eh, ya es la proporción de votos o de escaños que hay para un partido determinado, por lo tanto en el caso de Vox que está eh, es la tercera fuerza política en el Parlamento español, eh, esto hace incrementar eh, mucho la polarización en el caso de, de España, ¿no? Pues porque tiene muchos escaños o muchos votos ¿no? eh, como veis la evolución pues desde el 2000 empieza a incrementarse la polarización en España. Eh, hay picos significativos en el 2015-2016 y también en el 2019. En el 2015-2016, pues porque entran nuevos partidos políticos, eh, estoy hablando de, de las elecciones generales, entran nuevos partidos políticos como Podemos y Ciudadanos y en Vox, pues porque... Eh, bueno, entra también como tercera fuerza política en el, en el Parlamento y también se habla de la influencia de la crisis territorial en el Estado español, no? Pues por le, el proceso de independencia de Cataluña, frustrado, etcétera, etcétera. Eh, bien, eh, esto, era, esto es lo que consideramos polarización ideológica, pero también a veces se habla de polarización afectiva, que es un poco lo que está más de, en, en boga entre, entre los analistas políticos de, de, que se opina, pues, que una cosa es la polarización ideológica, que puede, puede ser eh, muy fuerte, pero si esto pasa a ser una polarización afectiva en el sentido de una auténtica manía, animadversión, hostilidad eh, contra las personas que no son de mi partido, contra las personas que no son de mi ideología o no son, no son simpatizantes de, de, eh, bueno, de, de las perspectivas políticas que yo tengo, entonces eh, bueno, adopto una postura de odio que esto realmente es lo problemático, porque puede desen, desencadenar eh, actitudes y comportamientos intolerantes incluso violentos ¿no? ¿Entonces ¿qué, ha, ¿qué pasa con la polarización afectiva en, en España? pues que también ha crecido ¿no? aquí tenéis eh, un, un gráfico de progresión que compara Estados Unidos con España y con la Unión Europea veis que España está por encima de la media de la Unión Europea por debajo de Estados Unidos eh, afortunadamente y eh, lo, a, lo, lo que aquí se muestra es cómo se traslada esta, eh, esta distancia ideológica esta diferencia ideológica a las relaciones de amistad o a relaciones de hostilidad. Eh, Cómo mm, se está incrementando las relaciones de hostilidad fruto eh, de, de estas diferencias ideológicas, cosa que antes no pasaba. O sea, Sobre todo se ven los incrementos a partir del 2008, que es en todos los países y en Estados Unidos también, eh, por causa de, de la crisis económica y después ya a partir del 2012 se suele argumentar que es por, la, por causa de... En, ...en el caso español por, causas de la, de, por causa de la crisis territorial dentro del Estado. ¿no? Eh, bien, eh, aquí vemos la importancia de la medición. Eh, podemos hablar de esta distancia partidista, de esta distancia entre la izquierda y la derecha... ...pero es muy importante también ver cuáles son las actitudes y los valores de fondo de la ciudadanía... ...que eso es más difícil que cambie y no cambia, eh, bueno, puede incluso surgir partidos nuevos pero en cambio las actitudes intolerantes no, no incrementarse tan significativamente. Entonces, eh, esto se ve con, con los resultados de, de la encuesta de valores, eh, se ve en muchos países europeos, por ejemplo en Francia se ha comentado en las últimas elecciones presidenciales que realmente había una derechización, eh, pero bueno, se ha argumentado también por parte de otros analistas, aquí tenéis las referencias, de que, de que no hay una derechización social general que no hay actitudes más intolerantes, eh, que los valores políticos pues se mantienen en un cierto consenso, en el caso español y también en el caso de Francia, en defensa del estado de bienestar, de los servicios públicos, etc. Eh, o sea, hay, hay actitudes y valores que son más estables en el tiempo y que también hay que tener presente cuando hablamos de, de polarización. Eh, bueno, voy saltando cosas. Respecto a la segunda pregunta... Eh, que alguien me controle el tiempo, por cierto, Luche. ¿eh? Sí. Respecto a la segunda pregunta, eh, ¿en qué medida el funcionamiento tanto social como tecnológico de los medios sociales fomenta la polarización social? Eh, bueno, parece ser como si estuviéramos en un círculo vicioso, ¿no? Las eh, redes sociales tienen unas características, nosotros nos comportamos de determinada manera, es normal que nos queramos relacionar con nuestros afines, con quienes opinan como nosotros o con quienes tienen nuestros mismos gustos o preferencias. Eh, y entonces esto viene reforzado después por el, por el algoritmo, ¿no? Que, que nos va a servir en nuestro muro o en nuestro feed de noticias, nos va a servir... Eh, realmente pues opiniones similares a las nuestras y, y, y nuestras preferencias. ¿no? Eh, lo que se está comentando últimamente es que tanto Twitter como Facebook, los algoritmos que tienen, refuerzan las posturas de derecha y sobre todo de la extrema derecha. Eh, se habla incluso del algoritmo populista. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué se suele comentar? pues Que la extrema derecha sabe muy bien manejar eh, las características de las redes sociales, en el sentido de que provocan eh, no tienen ningún tipo de restricción moral, eh, son políticamente incorrectos, lo cual esto hace que se les responda, crean controversia, lo cual les hace más populares, eh, tienen más interacciones, más seguidores, pero también más respuestas, ¿no? con lo cual también les incrementa eh, el, el, el número de retweets, el número de menciones, eh, por hablar de Twitter. ¿no? Bueno, pues todo esto al final eh, hay estudios que demuestran ¿no? que se produce un refuerzo de, de la derecha. ¿no? Eh, pero también hay estudios que dicen, bueno, cuidado con este tipo de análisis, eh, porque al final creemos, hay una creencia muy, muy establecida entre los investigadores de que eh, las posibilidades técnicas de las redes sociales, los algoritmos, producen automáticamente resultados políticos determinados, como es la derechización social, como es el refuerzo de la derecha, etc. ¿no? Eh, hay estudios empíricos que demuestran que esto no es así. Eh, por ejemplo, hay una alta exposición a contenido no elegido no deseado. Eh, un último estudio que he visto yo de, de Bacari Valeriani eh, destaca que un 46% de las personas entrevistadas que han entrevistado a más de 16.000 personas en nueve países, eh, el 46% eh, se expone a contenido político cuando estaban buscando entretenimiento o estaban en, en actividades de ocio o estaban mirando temas de salud o temas bancarios, se exponen a contenido político cuando no lo han elegido eh, y, además, eh, solo un 15% se expone a opiniones similares a las suyas. La gran parte de, de la exposición que tenemos dentro de las redes sociales es o a opiniones que no son ni a favor ni en contra de, nos, de lo que nosotros opinamos o incluso en contra de lo que nosotros opinamos. ¿Vale? Entonces, esto un poco son resultados de encuesta, ¿eh? que es diferente de resultados de de digital trace data, de resultados de redes sociales, pero es importante también tenerlo presente. Eh, luego los filtros algorítmicos no son matemáticamente perfectos porque nosotros mmm, nos contradecimos en nuestras preferencias eh, y tampoco pues muchas veces en, en este sentido no filtran, no tienen tanto éxito en filtrar, en filtrar eh, pues estos, estas opiniones más de extrema, que es, parece ser que es lo que, lo que intentan hacer estos algoritmos, tanto de Facebook, esto ya se, se ha demostrado, como de Twitter. ¿no? Y después, las personas no extremistas no evitan los contactos o con contenidos que no aprueban. Me refiero que una cosa es... Eh, que tú encuentres opiniones favorables a las tuyas eh, a través del algoritmo y porque tú las buscas y otra cosa es que eh, entres en, en contacto con opiniones diferentes y que las bloquees o que las elimines o que no quieras saber nada más de esa cuenta y esto nos suele ocurrir en posiciones moderadas y la gran parte de la gente tiene posiciones moderadas. Eh, esto sí que lo hacen los extremistas pero no las, los, los moderados, ¿no? Y respecto, por ejemplo, a datos que hay de España, el 67% de los usuarios de Twitter se relacionan con políticos o partidos de signo diferente eh, al suyo, de, de ideología diferente a la suya. ¿no? Eh, bien, respecto a la tercera pregunta, ¿cuáles son las consecuencias de la polarización social y política en la calidad de la democracia o en la deliberación? Eh, bueno, yo voy a adoptar esta posición ligeramente optimista, un poco pues por por, eh, no sé, adoptar una posición diferente, ¿no? De la que venimos muchas veces eh, encontrando, ¿no? En investigaciones, pero también en los medios de comunicación, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, es, y son investigaciones empíricas que hemos hecho. Eh, bueno, parece ser que hay funciones positivas, por ejemplo, pues para la ampliación de lo que es los temas de la esfera pública, si no hubiera sido por las redes sociales, las temáticas del 15M no hubieran entrado en la agenda política. Bueno, por supuesto que había toda la protesta en la calle, pero las redes sociales fueron muy importantes, para, muy importantes, para difundirlas, para que entraran en la agenda, eh, para que entraran en los medios de comunicación tradicionales primero y luego en la agenda política después. ¿no? Eh, pero también hay, por ejemplo, eh, todas las campañas contra el turismo masivo eh, que se, se desarrollan sobre todo en las redes, tanto en, en el caso de Cataluña, en el caso de Barcelona, como en el caso de Las Illas. Eh, no sé, tenéis eh, otros movimientos, ¿no? como Black Lives Matter, o Me Too, o Son las Donas que sobre todo se han originado en las redes sociales y han tenido impacto después en los medios tradicionales a través de las redes. Si no fuera por las redes, probablemente estos temas periféricos no estarían ni en los medios ni tampoco en la agenda política. Eh, y luego pues otras investigaciones que hemos hecho, que contribuye a la aparición de líderes de opinión dentro de los propios partidos políticos. Eh, queremos decir... Eh, Políticos que no tienen miembros de los partidos o parlamentarios que no tienen responsabilidades eh, partidistas, que no tienen responsabilidades parlamentarias, pero en cambio dentro de las redes sociales hacen la función de, de brokers, ¿no? hacen una función de puente entre distintos parlamentarios. ¿no? Si no fuera por ellos, esos parlamentarios tardarían mucho más en relacionarse con el resto de... De, de parlamentarios, hacen una función de puente incluso también entre, entre diferentes partidos, ¿no? Y bueno, como veis aquí, son datos del 2014, pero muchos de estos parlamentarios que no tenían cargos políticos los tienen ahora. Yo no, no estoy insinuando que, son las, que es su eh, protagonismo en red lo que ha hecho que estas personas ahora sean, eh, no sé, per aragones ¿no?, sean presidente de la Generalitat, etc. No estoy, no estoy diciendo que hay una relación de causa y efecto, pero... Al menos hay una correlación y es muy interesante eh, el ver este, bueno, el, el, el que miréis este artículo si, si, si queréis. Eh, bueno, pues porque muchas de estas personas, por ejemplo, Colboni, eh, me parece que también Joan ignacio Elena, eh, Per Aragonés, eh, Albert Batet, personas que no tenían cargos en el 2014, ¿no? Eh, ...y que eran muy, muy habituales en, en Twitter, muchos retweets muchas menciones... ...y un, una posición central en, en la red. Eh, bien, después otra investigación que hicimos con compañeros... ...que están aquí presentes, eh, bueno, pues vimos que un 55% de las interacciones... ...en Twitter sobre la independencia de Cataluña se realizaron... ...entre personas a favor y en contra, o sí sea, sí que había realmente conversaciones... ...entre estos eh, polos difer diferentes y divergentes, son datos del 2015... ...no sé si esta investigación se, se hiciera ahora... Daría los mismos resultados. ¿no? Eh, y bueno, ya para acabar, eh, bueno, una visión de la polarización pues, que puede ser incluso saludable para una democracia. Eh, bueno, pues primero porque, pues porque si hay más partidos y si hay más opciones, eso también mejora la representación política, el, eh, hace que los votantes comparen distintas eh, opciones, que tengan también una. que haya una mayor búsqueda de de conocimiento o de saber cómo son los programas políticos, etcétera, etcétera, pues para saber después qué opción es la mejor para votar, ¿no? eh, Está claro que podemos pensar, ¿no? que la entrada de Podemos o incluso la entrada de Vox, eh, la entrada de Ciudadanos eh, haya producido mayor polarización, sobre todo Podemos y, y Vox, ¿no?, porque son los que están más en el extremo, pero, eh, bueno, incluso puede ser positivo para el sistema esto es muy polémico lo que estoy diciendo, ¿no? pero que incluso puede ser positivo para el sistema en el sentido de que hay más opciones políticas que no las que había durante el bipartidismo. ¿no? Se ha criticado mucho el bipartidismo, pero lo criticamos si, eh, si entran de derechas, pero si entran de izquierdas no. Bueno, en fin, no sé, es un poco para que lo valoremos o, o, o, o lo analicemos en más detalle. ¿no? Eh, el hecho eso de que haya más opciones... ¿no? ...y que no sean simplemente las de siempre, ¿no? Si no est estaríamos en una especie de, de sistema mayoritario... ...pues como ocurre en Estados Unidos, ¿no? eh, Esto también... Eh, hay estudios que, que demuestran... ...que hay una mayor exigencia política... ...si hay mayor división y polarización... Eh, ...mayor exigencia de, de, de responsabilidad a los, a los políticos... ...a sus programas, a sus actuaciones, etcétera... ...y luego también influye en una mayor participación... ...tanto electoral como una participación no convencional... ...incluso de protesta... Eh, y un mayor compromiso político de la ciudadanía. Y, por otra parte, reduce el personalismo a la hora de, de decidir el, el voto, eh, porque se, vota más, se puede votar más pensando en programas, pensando en distintas opciones políticas que no tanto en, en los líderes. Bueno, pues con esto un poco a cabo una visión medianamente eh, optimista de lo que es la polarización y, y para que continuemos con, con el debate. Vale. Bueno, buena tarde. Gracias, Rosa, por la, por la presentación que ha introducido muchas cosas, algunas de las que yo volvía a decir y así más tiempo para, para hablar de, del que os volvía a hablar, que es un pequeño experimento que hacer, que a fet sobre polarización y democracia. Nosotros eh, también. En sacos al fenómeno de la polarización desde el punto de vista de la ciencia política. Ya avanzo que soy una mica desobediente y no hablaré gaire de de charlas socials, ni algoritmos, ni, ni social media, ni redes de todo eso, pero yo creo que después en el debate eh, es podrá llegar de manera bastante natural el que en FED nos amb el que puede ser interesante en, en esta audiencia. Eso. Vale. Bueno. El, el punto de partida del nuestro experimento es a que también tenía una amiga tan a nivel de, de la comunidad académica como mediática de, que alerta del perills de la polarización para la democracia. Ni no? a es parla la de cómo de perillosa es la polarización política para per a la democracia. Y a nosotros nos interesa sobre todo un de los argumentos, que es la idea de que la polarización, el que puede hacer es que el ciudadano dejen de ser. Eh, el que en inglés diuen democratic checks, deixen de, de poder actuar como garants de la democracia. No? El sistema es democrático para per per preservarse, para autopreservarse, tiene una serie de checks institucionales, tiene una serie de, de controls. la libertad de prensa, por ejemplo, es un, un mecanismo, la independencia del poder judicial, etc. Pero en última instancia, el principal democratic check que ha es la ciudadanía mateixa. Ya vos lo que en un contexto de molta polarització política, els ciutadans poden deixar de actuar com a democràtic checks. Els ciutadans fan de, de control democràtic quan sancionen el comportament antidemocràtic o autoritari dels los líderes Quan ¿no? els ciutadans posen actuen com a talla a las urnes davant de la autoritaria de dels líderes políticos. Quan això no passa, és quan els líderes políticos els que estan al, al govern, tenen capacitat per anar degradant la qualitat del sistema fins a en tendencia acabará una democracia eso se ha parlado en el caso de Hungría se en el caso de Polonia se ha parlado en el caso de Trump de Bolsonaro etc. etc. no ya vos una mica el paper para que os fuera una idea el paper que nos va a incitar a nos a fer aquest experiment és un que te experiment es un case due when polarization trumps democracy que y una, una mica eh, mira eso en el caso de los Estados Unidos vale ya vos Sembla que las democracias en general aguanten más del que se podría pensar, incluso la americana sotmesa a mucha tensión durante el, el temps de Trump, ¿no? Y algunos de líderes acaben líderes acaban perdiendo elecciones, de hecho. Y, y de hecho, la, la evidencia empírica es feble sobre sobre eso. Nosaltres eh, sobre eso no entraré más, pero nosaltres el que volem en és es fins aquí punt això eh, es ser, fins aquí punt la polarització pot afeblir la capacitat dels ciutadans de actuar como a controles democráticos. ¿Vale? Pero aclarir y en Bachemaga el que es de la Rosa, abans, nosotros distinguimos en ciencia política entre la polarización política, que simplemente es la distancia eh, ideológica en las dimensiones relevantes. Si, si la gente de izquierda se va cap la izquierda o la gente de derecha se va cap a la dreta o todos dos, es mouen cap als los extremos, aumenta la polarización de la polarización efectiva, que es que puede ser independiente de la polarización política. Podemos no movernos ideológicamente, pero odiarnos cada vegada més o desagradarnos cada vegada més eh, uns a altres ¿no? no sé si vau veure no gaire el eh, Elon Musk, que, que enseñaba un meme amb en en la visió de la polarización política als los Estados Unidos, que era a la a la que se ganaba cada vegada més a la izquierda. ell él no es movía y estaba cada vegada més lluny. això es contrario a toda la evidencia de la recerca eh, sobre polarización política als los Estados Unidos, que habla de, de polarización asimétrica, pero porque la derecha anat cap a la derecha, no porque el Partido Demócrata anat especialmente para especialmente las guerras, no? Pero en todo caso el que es evidente es que el que ha crecido mucho, al menos en el caso de los Estados Unidos, muy evidencia es la polarización efectiva, es el sentimiento de animosidad eh, entre demócratas y republicanos básicamente en el en el seu context, no? Que a mí a mes es pot traslladar al comportamiento de la gente a Tinder, por ejemplo, o al comportamiento de la gente en, en aquellos en mercados de trabajo online tipo la eh, Amazon Mechanical Tark, en el cual la gente ven la, la, las hores de feina y, y hay muchos experimentos que mostren cómo enviar señales de, de la posición ideológica del que contracta fa que la gente esté disposada a treballar per menys diners o, o al revés, no? Ni a molta recerca sobre com la polarització política acaba permeant àmbits no polítics, no, no tenemos polítics. Nosaltres anem una mica per aquí eh, i volem eh, avaluar fins a quin punt, sobretot, fins a quin punt la polarització pot afectar a eh, la capacitat dels ciutadans de sancionar el comportament antidemocrático de les élites polítiques, ¿vale? Y lo hacemos utilizando un tipo de experimento que se utiliza en, en ciencias sociales bastante, que es digo experimentos experiment con joint, factorial, también lo digo eh, en el sociólogos que árabe árabe en que consiste es que no estoy familiaritzades familiarizado es un ¿Vale? bacheo explicar-ho de la manera más, más sencilla. Van a hacer en una encuesta online a, a 1500 personas a Cataluña y ho a replicar también en una encuesta afecta a politics. Pero veo si los políticos son animales diferentes a los ciudadanos normales en cuanto al comportamiento respecto a la polarización. Eso ens ho va a financiar en par i y en parte el programa y crea. El experimento es un més más complejo, pero bueno, en Fed me es cosas, no? pero el experimento básico, porque se entengue, es el show que, que veo aquí. ¿vale? Nosotros le presenté en pantalla a los tres en qué y en dos perfiles de personas. Y él sí mi que ganes un premio de 10 euros y puedes triar una otra persona aquí compartirá que el premio porque rebi también 10 euros que nada que estas dos personas triarías, Y la persona A en aquel caso las características van variando aleatoriamente, Y por tanto los eh, la gent sin que en escuotroba sin que característiques que varien aleatoriamente en aquel caso era un hombre que parla habitualmente en català que es de centre partidari de la independència y defensa que calia aplicar la declaración unilateral de independencia a qualsevol preu y eh, que cuando el seu partit preferit ha perdut les eleccions ha acceptat la derrota la persona B es una dona que parla habitualmente en castellà que es de esquerres que es partidaria de la unidad de España y preferís una vía pactada para resolver el conflicto, y cuando el subpartido preferit ha la selección, se defensa defensat que calía cambiar las reglas del choque para facilitar que el subpartido gobernes. Es és és un tratamiento feble, digamos, de actitudes antidemocráticas, pero es simplemente el cuestionamiento de del consentimiento del perdedor, es decir, el cuestionamiento de las reglas del choque cuán tan expuesto, cuán tan perjudicado tú. Y ya vos, els los tres en que estás, això, en y de decir de, de, de a quién qui compartirían el premio, también les demandaban, les demandaban que qué grado de confianza merecería a, a esta persona y a esta persona. Y después tornaban a hacer una mica amistad el mateix experiment però en politics, en lloc dels ciutadans. Y llavors els preguntaven a quién de dels dos, de dos polítics votaries y qué grado de confianza merecería a qué este polític, ¿vale? Y después els polítics, confiàblement que estàs polítics també els demandaven que avaluessin ciudadanos y políticos. En temas o menos, es la lógica? El hecho eh, de que el emparellaments y las características varien aleatoriamente hace que molt muy pocas asunciones, interpretar les interpretar las diferencias como efectos causales de cada una de estas cosas. ¿vale? Si me han ho, ho podem después eh, lo ho, ho podemos aclarar. Aquí, que observem observem por ejemplo, si nos fijamos en la columna de, de las guerras, es el mateix pero no, no, no sé si funciona la señal que esta pantalla. No. Es el mateix, pero aquí es la tria de amb quién compartiréis el premio y aquí es la evaluación de confianza. ¿vale? Pero el resultado es molt semblants. semblante. Si nos en la columna de la izquierda, el que observem es que compartir lengua, fa que sigui una mica, més probable la tria, pero es un efecto molt feble. ¿No? El efecto de lengua a Cataluña es molt petit. El efecto de género también es semblante, es positivo tens més probabilitat de compartir el premio en algú de la teva llengua o del teu gènere, pero esos son, son efectos efectes negligibles, prácticamente al costat dels efectes ideològics. Eso es algo que es extremadament distant, molt distant, versus algo que te la teva ideologia o una ideologia semblant, ¿vale? Si teniu dudas, puc explicar com construir les escales. La posició sobre la independència també té un efecte eh, sustantivamente més important, ¿Vale? Pero en cambio, claramente, el que en SURT es que el que tiene un efecto más grande, que disminuye la probabilidad de compartir el premio fins a un 20% es el cuestionamiento de las normas democráticas. ¿Vale? Pero el que veíamos es que los efectos principales, sembla que indiquen que la CEN sanciona el comportamiento antidemocrático, tan si son altres ciudadanos como si son políticos mes tot que la distància ideològica i la distància. Però això no és el, el mes interessant, el que més interessava a s'altres, sino que ens interessava la interacció entre aquestes dimensions. Es a dir, tu sanciones igual als Teus que al altres o perdones mes el comportament antidemocràtic dels Teus o, o dels altres. Això el que veiem és es que l'efecte de les posiciones antidemocràtiques passa en tots els perfils, des de la extrema esquerra. Eh, mes independentista, eh. fins a la extrema derecha, mes unionista. En todos los ámbitos ni hay una cierta sanción. Eh, Pero el mes interesante para mí del de artículo es això del de experimento: es que con mes próximo estás en la primera dimensión, que es la dimensión esquerda-dreta, en la dimensión ideológica, mens castig ni a las posiciones antidemocráticas. ¿Vale? Eh, com, Aquí es algo que compartes, aunque qui y ideologia el castigo es mes y no mens, en contra del que podríamos esperar seguint la literatura de los Estados Unidos, ¿no? que, que fa que el que de el que la literatura previa vea decir que tú perdones mes a los teus y castigues mes a los altres, por, por, por los comportamientos antidemocráticos. Nosaltres trobem exactament el contrari, tant en la dimensió dreta com en la dimensió independentista el que trobem és es que, especialment en la dimensió dreta és es que el castig es especialmente severo a vez que tener la tua ideología o una ideología semblante. ¿Vale? Fa que desagradís más. Una otra cosa es que la polarización afectiva modera de fet, a que el comportamiento de la gente no en el grado de polarización afectiva de la nuestra gente. Eh, de los nuestros enquestados hay en una serie de preguntas sobre qué simpatía o antipatía tienen a la gente de cap a la gente de cap a la gente de independentista, cap a la gente españolista, als los votantes de un partido o de un otro, etc. Porque entrar després si voleu, ahora, ahora no me alargaré. ¿no? Pero si os si, si fixeu, la gente que está muy polarizada, afectivamente sí que es más tolerante amb la, la gente que té la seva mateixa ideologia però que cuestiona les normes democràtiques, ¿vale? y I la gent que està molt polaritzada, efectivament, es més tolerant de nou amb la gent que té la seva mateixa posició sobre la independència però cuestiona les eh, normas democráticas, normes democràtiques. Per tant, el que sembla és que no és la distància ideològica el que fa o la distancia o la proximitat ideológica, el que fa perdonar comportaments antidemocràtics, sino que és en tot cas la polarització efectiva, que és altra dimensió que de de polarització efectiva, que és un, un component no tan cognitiu sino més afectiu, no? Eh, té una naturalesa més de, de actitud eh, més carrega afectiva. Aquí fem el, es el mateix, pero amb la polarització efectiva social que vol dir no respete a los partidos sino respecte a los otros grupos sociales pero otro el mateix no sé com vaig de temas lucha seguro que me passat ya ja de si dos parados, no sé vale pues acabe eh, enseñando muy rápidamente les dades de politics vale van a hacer una encuesta van a, a tots els Diputats al Parlament, a todos los representantes catalans, al Parlament de Cataluña, al Parlamento Español, al Parlamento Europeo y los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes, eh, per mm, o sigui, van a contactar 1.430 políticos, van a recibir 273 respuestas. per perfiles ideológicos, las respuestas que van a recibir, o sea, los que más van a colaborar en nuestra enquesta eren políticos de Esquerra, de los y de la CUP, y los que menos de Junts per Catalunya, ciutadans PP. Vale. sembla que tenía un viaje de esquerres en la propensión a responder a las encuestas. ¿Quién resultados trobem? Son molt semblants en realitat, son més semblants al que nosaltres esperábamos. els politics, es comporten de, ma, de manera més semblant eh, al ciutadans del que esperábamos. La única diferència és es que en el cas dels politics de fet, la sanción per el qüestionament de les regles és equivalent y según en ninguna especificación, una mica me i tot que la sanción por la distancia ideológica. Recordé que en el caso del ciudadans la sanción por el cuestionamiento de las reglas democráticas será más gran que la sanción por la distancia ideológica. Vale, en la disposición a compartir el premio aquí es en no, no, no es diferente, no, no la podemos distinguir. Pero el patrón seguís en el mateix, eh? el, a grandes trets la sanción es más fuerte Intentamos amb, amb intentar la que compartáis en posición y mm, ya ja está han a cabo y así de eso tenemos para el debate también gracias. Bueno, yo soy Carlos Castillo, eh, me imagino que es el último botón. Eh, yo eh, trabajo en área de... Soy profesor de informática, soy investigador en ciencia de la computación, en equidad algorítmica, pero siempre he desarrollado eh, investigación interdisciplinar. Y el problema de, la, de hacer investigación interdisciplinar es que constantemente me encuentro haciendo cosas por primera vez o hablando idiomas y lenguajes que no conozco. Entonces lo que busco también con venir a este tipo de encuentros es educarme en, en entender estas cosas que los informáticos siempre pensamos que las inventamos nosotros, pero que existen desde, desde hace mucho más tiempo. Eh, eh, no sé si bueno, en la sala puede haber gente que, que recuerde este tema, Video Kill de Radio Star, era un tema eh, muy bueno, de, eh, que, que de alguna manera con, con nostalgia habla de cómo el, los videoclips digamos, destruyeron la carrera de gente que cantaba muy bien pero que se veía pésimo en un, en un videoclip, entre otras cosas. Es un tema de nostalgia. Y quiero, digamos, en mi, mi, la mitad de mi ponencia es simplemente irme en contra de los medios tradicionales. Y voy a empezar con esta slide y decir que Internet eh, fue lo que mató el, el negocio de los anuncios clasificados. Eh, yo mi primer, el primer piso que alquilé lo encontré en, en un periódico. O sea, abres un periódico, coges que es un boli o un destacador y te pones a, a marcar. Y este era... Este era el negocio de los medios tradicionales en papel. Esto es lo que permitía que los, eh, los medios tradicionales en papel funcionaran. Y esto fue también lo que Internet destruyó en el año alrededor del año 99, que cuando empezó el grave declive de los ingresos en... De, de, de, de, los medios impres, de los medios impresos. Y toda esta caída de, eh, en ingresos por anuncios, principalmente por anuncios clasificados, eh, fue digamos compensada muy escuálidamente por ingresos por, por publicidad online. Eh, mi impresión es que los medios impresos nunca se recuperaron de esto eh, y nunca lo van a perdonar. Eh, y los únicos medios con los que uno puede tener algo de, de cercanía son medios que, que aparecieron después de eso. Vosotros colaboráis con medios eh, que son nativamente digitales, Quizá, quizás eso es parte de la explicación. Porque cada vez que yo veo noticias sobre Internet, eh, sea en la televisión o en los medios, es un ciclo de estas cosas. ¿no? Que Internet está lleno de gente que cree que la tierra es plana, que en Internet la gente a a aprende a meterse eh, cápsulas de detergente en la boca y que si no existiera Internet no se las meterían en la boca, eh, que en internet te pueden robar tu identidad, que internet es un lugar donde hay solamente terroristas, que internet es, eh, es el antiguo oeste, donde no, las leyes no se aplican y es como una, un poco una tierra sin ley y que por favor que alguien piense en los niños. ¿eh? Eh, entonces, ¿son realmente los medios sociales este emoji? Bueno, hay varias críticas que son muy justificadas. ¿vale? Una es que no es... voy a llegar a la popularización, solo en un momento. Eh, que no, es realmente, no son realmente personas, sino que son bots, son campañas orquestadas, son los rusos, eh, depende de quién sea en ese momento. Eh, porque es un, que los medios sociales son centralizados, son comerciales, que recogen nuestros datos en forma masiva y los explotan por, con fines eh, para su propio lucro. Eh, que son adictivos, que acortan nuestro periodo de atención, que no podemos sentarnos 10 minutos a escuchar una charla porque tenemos que estar ahí con el móvil, eh, que, que tenemos gente que si es, se siente que está haciendo un montón por el planeta, por los animales, por... Eh, las diversidades, por lo que sea, haciendo, dándole me gusta a ciertas páginas y retuiteando y que eso de alguna manera ha desplazado el activismo real y que esa sensación de que estás haciendo algo cuando no estás haciendo nada es un placebo peligroso para el activismo. Y que Internet no está sujeto a control democrático, que normalmente significa como que Internet no se censura lo suficiente. Eh, por ejemplo, de por, es, cuando digo esto de que los medios tradicionales nunca les perdonaron a Internet que les quitara su... Eh, su gran fuente de ingresos. Este es para mí es un ejemplo súper importante. En el año 2013 hubo eh, un, una bomba en la maratón de Boston y, y la gente en Reddit eh, se puso a revisar fotografías, a, pidió pr primero don donaciones de fotografías eh, que la gente hubiese tomado durante la maratón y se encontraron con estos dos tíos eh, que no son suficientemente blancos, que usan gorra, eh, que andan con mochilas grandes y que no ponen mucha atención a los corredores de la maratón. Y la gente en Reddit concluyó eh, científicamente que estas dos personas habían sido los que habían puesto la bomba en la maratón, lo que significó que la mañana siguiente, a eh, las 7 8 de la mañana, estas dos personas estaban en una estación de policía pidiéndoles que les protegieran, porque temían por su vida. ¿Por qué? Porque el New York Post tomó la foto que había sido escogida por Reddit como la foto ganadora de los, de los, del premio a los dos eh, terroristas y la publicó en su portada. Y dijo, bueno, la gente está buscando a este, a este tubo. Y al día siguiente, cuando el New York Post se dio cuenta de que esto no, no era verdad, eh, en vez de asumir la responsabilidad por haber publicado esta información, le echó la culpa a Reddit. Y, y se publicó, una, un, entre, entre otras cosas, digamos, hablando de los peligros de los, de los medios sociales. Eh, yo soy de Chile y mi primer contacto con con investigación sobre medios sociales fue en base, después del terremoto en Concepción en el año 2010. Yo estaba ya viviendo en Barcelona, no, no estaba viviendo allí. Y lo interesante es que el año 2009 hubo elecciones, hubo una campaña presidencial en Chile que culminó con, una, con, una, con la segunda vuelta poco a, a, a, a comienzos del 2010. Y fue la primera vez en que Twitter fue utilizado de manera masiva, eh, de manera tal que ta, todos los... Políticos, políticas y los periodistas, todo el mundo tenía Twitter a fines del 2009, pero eso no había pasado antes. Eh, terremotos se habían pasado. Eh, terremotos hay eh, en Chile todos los años, en un grado 6, eh, un grado 7 cada, cada un poco más de tiempo, pero entonces es un experimento natural de qué es lo que pasa cuando a, a un desastre natural le, le asocia a sus medios, medios sociales. Y nuestra gran pregunta de investigación era si contribuyó Twitter a propagar rumores de que habrían saqueos o, o otras cosas. Y la verdad es que nosotros entonces nos, nos costó mucho encontrar información falsa en Twitter, eh, y en general encontramos que la información que se publicaba era útil, valiosa, verdadera, etcétera. Especialmente eh, poco después de un desastre. Con el, con el form, conforme va avanzando el tiempo van saliendo bromas, van saliendo memes, van saliendo, se va acusando a los políticos de que no han hecho cosas, etcétera. Pero al comienzo la información es, es valiosa. En general yo creo que los, los medios tradicionales, al igual que la mayoría de las personas, desconfiamos de todo lo que es participativo, colaborativo, abierto, generativo. Eh, sea la Wikipedia, sea Linux, todo esto lo miramos con sospecha y de alguna manera le damos como una como carta blanca a la gente que tiene cierta experiencia o que pertenece a instituciones más tradicionales o que de alguna manera centraliza las cosas. Eh, y todo lo nuevo es sospechoso. Este es un artículo en el New York Times del año 1858 donde, el, el, donde la persona que escribe eh, dice que las noticias realmente importantes no tienen por qué ser anunciadas de inmediato. Él dice, nosotros en 10 días, en Estados Unidos en esa época, en 10 días podemos tener una noticia de Europa. O sea, si pasa algo importante, 10 días después lo vamos a saber. Eso es un periodo razonable para enterarse de algo que pasa al otro lado del Atlántico. No tenemos para qué enterarnos de eso más rápido. Después hay otras cosas que se escribieron también en la época sobre el estrés, sobre la ansiedad que te da saber que ocurrió algo gordo y que tú eh, en realidad no puedes hacer nada por eso, eh, para ello. Y, y diciendo, bueno, ¿qué necesidad necesitamos? recibir fragmentos de noticias en 10 minutos. Eso fue por, por la invención del telégrafo y porque los medios estaban ya comenzando a, a escribir noticias del telégrafo. De ahí el asunto del de cable, ¿no? noticias que vienen del cable. Se refiere al telégrafo. Eh, respecto a polarización, eh, Nicolás Negroponte escribió en el año 95 un libro que se llamaba Being Digital y ahí él habló de eh, algo que él veía que iba a suceder que se llamaba The Daily Me. Y The Daily Me era la idea de que ibas a poder ser capaz de personalizar eh, tu propio consumo de contenido de una manera tal que al final lo que iba, ibas a leer iba a ser un, un periódico acerca de ti, acerca de las cosas que están muy cerca tuyo, acerca de tu lugar de trabajo, de tu escuela, eh, de tus vecinos, de tu barrio, etc. Algo que tiene, está tan personalizado que realmente es un reflejo de ti eh, y que la personalización no iba a llevar solamente a ver contenido con el que estábamos de acuerdo, que es toda esta idea del, de la burbuja. Ahora, este es uno de los primeros estudios que hubo en Twitter sobre polarización. Eh, Natalie Glanz y eh, Lada Damik eh, escribieron este artículo sobre la blogosfera, que digamos que son blogs. Y ellas dijeron, ellas dijeron, el, el sea... Eh, si consideramos los enlaces entre blogs eh, más republicanos y blogs más demócratas, que es el eje eh, político más importante en Estados Unidos, nos encontramos con que en realidad la gente efectivamente enlaza noticias y, y contenido de su, misma, de su mismo signo. Y lo mismo se ha observado en otros casos, este es Filippo eh, Mexer y su equipo, la gente de Osom. Eh, y este es de un, eh, de, de un equipo de Qatar Computing, y se refiere a otro eje ideológico que es entre isla, más islamista o más secular en Egipto, y también muestra la misma como división. Pero esta división no es solamente algo que ocurra en, en medios sociales, también lo encontramos en otras cosas, por ejemplo, este es un estudio del 2017 sobre lectura de libros, eh, lectura de libros comprados en Amazon, y la idea es que aquí eh, un círculo es el número de lectores o lectoras que tiene un libro, y hay un, eh, una línea entre dos libros si es que esos dos libros han sido comprados por la misma persona. Eh, una línea más bre más corta, si esos libros son comprados frecuentemente juntos. Y observamos algo parecido, que hay libros que escribe gente más de derecha o más de izquierda, y la gente que compra esos libros tiende a comprar otros libros escritos por gente de la misma sensibilidad eh, política. Eh, y lo de polarización, bueno, lo, lo acabamos de ver. Este es, este es otro ejemplo de que la polarización está aumentando, pero en este caso en Estados Unidos. Eh, la, la cuestión para mí, y aquí finalmente llego al tema, la cuestión es que los algoritmos al que mataron no solo fue el negocio de la publicidad, sino de alguna manera también al editor de noticias. El, la... Lo que se supone que debiese ser un medio informativo, y ese es a mi entender y yo soy de informática, no de comunicación, es que un medio informativo debiese decirnos lo que, lo que queremos saber, pero también lo que necesitamos saber. Y la primera parte, los, eh, los métodos basados en estadística son muy buenos. Un método basado en estadística puede identificar qué es lo que tú quieres ver. No sé si hay gente que use TikTok aquí. ¿Sí? ¿No? ¿Nadie? Así de mayor. Bueno, yo empecé a usar TikTok hace poco. TikTok cree que soy una lesbiana con Tourette. Pero el contenido que me muestra me interesa. Yo creo que han logrado realmente eh, clavarla en el sentido de lo que, lo que uno quiere saber. Pero lo que uno necesita saber, no. Yo, la verdad no sé lo que necesite saber. Eso alguien más me lo tiene que decir. Pero lo que quiero saber, más o menos, lo, lo, lo puedo identificar. Y los algoritmos son muy buenos en, en eso. Eh, Ahora, este rol del editor de noticias, ¿quién lo hará? Bueno, depende de quién pague por el medio. Y, y históricamente los que pagaban por los, por los medios informativos, aparte de un montón de fuentes, en parte era el mismo público a través de estos anuncios clasificados. Entonces nosotros podemos elegir, eh, tenemos varias elecciones y ninguna es muy buena, ¿no? O sea, queremos que aquí estoy saliendo totalmente de mi territorio, ¿no? queremos que el gobierno pague por, por, por la información, bueno, entonces va a publicar lo que les parezca bien a ellos. Queremos que sean unos grandes anunciantes, bueno, entonces nunca vas a ver crítica respecto a ellos. Queremos que sean los usuarios, bueno, entonces vas a tener cosas muy, que, que, te, que te atraen mucho, que te hacen cliquear, que te hacen ver, que te, que te enganchan. Y eso es lo que, más o menos lo que está pasando con los medios sociales. Eh, voy a saltarme esto, pero quizás... Eh, eh, no, creo que al menos esta parte la, la, quiero, la quiero mencionar. Eh, hay algo que dice Zeynep Tufek sí, sobre la opacidad en los medios sociales, que yo creo que es muy interesante, que tiene que ver con qué tipo de control democrático podemos ejercer sobre medios tradicionales y sobre estos medios sociales. Y, la, y el ejercicio que hace ella es el siguiente. Supongamos que mañana hay una... que hoy hay una gran... Eh, manifestación de millones de personas en la calle y tú no lo ves en las noticias pero te enteras de que hubo esta manifestación probablemente pienses que la, las noticias te están ocultando algo pero si no aparece en tu feed de twitter de facebook o de TikTok cómo sabes que no es que lo que puedes tender a creer que simplemente el algoritmo encontró que esas cosas no te interesaban eh, o puede ser que lo estén ocultando, o puede ser que tengamos que confiar en ellos. Y ese asunto de la opacidad yo lo encuentro súper eh, crítico en este sentido. O sea, esta, esta hiperpersonalización crea, un, eh, crea una situación donde es difícil saber si te están ocultando algo o no. Vale, para ser muy original voy a terminar pidiendo regulación y, y educación. Eh, creo que como mínimo algo, de, eh, algo respecto a la transparencia con que los algoritmos eh, enseñan el contenido es importante. Por ejemplo, algo que se ha insistido durante muchos años es separar el contenido que es pagado del contenido que no es pagado. ¿no? Como marcar, esto está anunciado como mínimo. Y un poco de alfabetización mediática que, yo, que ha faltado desde, desde siempre y desde que... Um, desde que comenzó digamos, a existir la web, a los medios sociales, creo que siempre nos ha, nos ha faltado alfabetización mediática para entender lo que estamos viendo y para poder evaluar el contenido y saber si, si, si es verdadero o falso. Y creo que ninguna de estas cosas es suficiente si eh, no permitimos la existencia de mecanismos para informarnos que respondan al, a, que respondan a nosotros. Si solo, si solo tenemos información de empresas que se respondan a sí mismas, de, de gobiernos, de anunciantes, nunca tendremos algo que realmente eh, nos informe. Eso creo. Bueno. Entonces, gracias. Muchas gracias a, a todas y creo que ha sido muy interesante y que ahora vamos a poder un poco, bueno, no, no, no dará tiempo para hacer como preguntas específicas ahora mismo sobre cada una de, de las charlas, pero intentaré como proponer uno, unos temas, unas cuestiones que más o menos deberían funcionar como para ligar y llegar juntos, digamos, a algún tipo de, si no de conclusión, pero por lo menos de tener algunas ideas que pueda ser interesante compartir. Y, y entonces, pues, mmm, en principio, pues, la pregunta es para, para los tres la pregunta o la cuestión y, y podéis contestar en el mismo orden en el que presentaste vuestra, vuestra introducción y, y nada y la idea es pues llevar un par de estas cuestiones y luego pues, podemos involucrar quien quiera participar al, al debate, ¿vale? Pues el, el, el primer tema, bueno, Emanuel al principio propuso como tres cuestiones, pero aquí para hacer un masaje serán solamente dos. Y la, la idea es más o menos esta. Pues, hemos hablado mucho de esta cosa que llamamos polarización y como es, hemos visto se le pueden poner, es necesario ponerle de hecho adjetivos, porque si no esto no, no, no, no aterriza, no, es una definición muy borrosa. Y, pero lo que realmente nos interesa quizá es ver, si eh, existe algo que de alguna forma puede, pueda llamarse con este nombre, ...y que sea algo, digamos, del, un, algo del que no tengamos que preocupar, ¿no? Como algo que pueda ser eh, dañino para, para la sociedad, para el funcionamiento democrático. Y en concreto, en el ámbito de la comunicación, entonces, del debate público. ¿no? Estoy eh, bastante de acuerdo, creo que es, no es nada controvertido decir que hace falta tener un debate público común... En, ...más o menos entre toda la, la sociedad, eh, para que el funcionamiento democrático sea más o menos sano... ...o que haya determinados requisitos de de democracia detrás y entonces hemos visto que quizá no es la polarización ideológica una cosa muy bien definida, a lo mejor es la polarización efectivas pero muchas veces en, en los estudios que se enfocan en la comunicación pues más que dirigirse al, a la distribución de, la pos, de las posturas de las, de las posiciones ideológicas de las personas eh, nos interesa ir a ver qué tipo de eh, exposición tiene ¿no? un poco lo que decía Chato más o menos en, en, en Carlos ahora en tu, tu, toda tu presentación pero también eh, lo que hemos visto en el estudio de, de Rosa con la, sobre todo la parte de, de Twitter y y de una forma diferente también en el experimento de Jordi, más en relación a nuestra actitud hacia otra, otras, eh, otras personas con otra ideología, no tanto una información concreta. ¿no? Pero, entonces, si no es eh, la polarización digamos, dañina, no se puede considerar simplemente como hay muchos extremistas y esto es malo porque esta cosa no quiere decir nada, sino vamos al contenido de estos extremismos. Eh, quizás sea más este tema de eh, no nos llegan eh, informaciones, no nos llegan posturas que no nos hagan cuestionar pues, nuestra, nuestra visión del mundo. ¿no? Y, y en este sentido, a lo mejor puede ser más problemático el caso de Estados Unidos, donde eh, los dos partidos tienen posturas acercadas, bastante cercanas, pero la gente estaba, digamos que hay cierta polarización afectiva, que no el caso de aquí con un pluripartidismo muy amplio. Y sí, me parecían como interesantes dos propuestas que he encontrado por ahí, como en varios estudios y, y disciplinas diferentes, donde se proponen como, pues estas son solo dos posibilidades, posibilidades ¿no? De que el problema realmente se presenta no tanto cuando hay posturas alejadas, sino cuando empieza a, a, verse, a darse un efecto de eh, alineamiento de, de polarizaciones, cuando mi posición, mi idea política sobre la economía, me afecta mi confianza en los científicos, eh, si creo o no en el cambio climático, porque no, no se evalúan las cosas de forma independiente, sino que solo le hago casos a los de mi palo, digamos, de una forma. ¿no? Y, pero esto también pues es como una cosa que no no sé si realmente eh, tiene que ser negativo y, y algo problemático en todos los contextos. Y por otra parte, pues el tema es que eh, toda esta cuestión de de las cámaras de ecos, de que realmente tenemos tendencias psicológicas a hacerle más casos a las personas que se asemejan a nosotros y que también pues confirman nuestras creencias o nuestras visiones, son cosas que vienen de nuestra evolución. Mucha gente del entorno de la evolución cultural pues confirma que esto ha sido algo digamos positivo que nos haya traído hasta aquí. ¿no? Pero realmente ahora mismo en el contexto de la sociedad hiperconectada, de la comunicación digital súper rápida y todo este escenario tan alejado de nuestro origen, pues estos sesgos están funcionando bien, no es algo que se está volviendo en nuestra contra. ¿Cómo vamos realmente? ¿Qué posibilidad tenemos de ir a medir algo que nos diga si nos dice si realmente eh, hay un empeoramiento, un riesgo de empeoramiento, porque el, el experimento que, del, que, del que nos ha hablado Jordi, creo que apunta bastante en esta dirección, ¿no? como escogemos una cosa y vamos a, a ver si este problema realmente existe, y más o menos sale que no es un escenario demasiado problemático, pero también, no sé, mi intuición es que el caso catalán es bastante excepcional dentro de un contexto europeo que no es generalizable a todo el mundo, y que una cosa es la condición actual, otra cosa la tendencia. Entonces, no sé, un poco, ¿qué, qué le, os parecería como interesante también ir a buscar o a medir como métricas, como tipo de estudio también pudiendo hacerle una carta de, de deseo, pedirle algo a alguien que no sea de vuestro, de vuestro campo? Bueno, eh, gracias, Luche, muchas cosas, no sé si <risa> podré comentarlas todas. Eh, bueno, yo creo que el tema este que hemos hablado de la polarización y también eh, comentando lo que ha, eh, ha explicado mm, Jordi, claro, el problema es, es, es sobre todo si esta polarización mm, ideológica acaba siendo afectiva y si la polarización es muy, muy grave. ¿no? Entonces, un cierta, una cierta división, un cierto conflicto, controversia, eso es algo positivo. Eh, para el sistema de partidos, para la esfera pública, para el sistema político, para la democracia en general. ¿no? Y, y bueno, claro, es, eh, para la democracia es muy importante el, el pluralismo, eh, las múltiples opciones, eh, múltiples partidos, etc. ¿no? Eh, pero claro, todo depende del grado. ¿no? Eh, si este extremo hace pues, que eh, haya enfrentamientos eh, continuos, eh, que no se puedan aprobar leyes en el Parlamento, que haya bloqueos eh, a, bueno, muy frecuentes como los que bueno, hemos, hemos eh, visto últimamente, pues claro, esto va a perjudicar también el funcionamiento de, del propio del propio sistema. ¿no? Y luego, respecto a, a cómo funcionamos, eh, cómo interactuamos dentro de las redes sociales, eh, yo creo que es que nos fijamos mucho en, en cómo interactuamos, pues eh, sobre todo las personas que son usuarios muy frecuentes, que están muy polarizadas... Eh, ...que están en estos extremos ideológicos y hay una gran mayoría de, de la población... Eh, bueno, pues que no se mueven en, en, en estos extremos, ¿no? Y que tampoco son usuarios muy frecuentes, pero son usuarios, pues, habituales. Eh, no están cada día adictivos al Twitter como es mi caso, ¿no? quiero decir que, que bueno, que, que ya que hay mucha gente, pues, que lo mira de vez en cuando, eh, que se informa también de, de, de noticias políticas a través de, de las redes sociales y lo que he comentado antes, que hay un 47 por, 46% de personas ...en estos nueve países que, que he comentado en el estudio de, de, de Bacari y Valeriani... Eh, ...que reciben noticias de forma eh, accidental, noticias políticas de forma accidental... Eh, ...que están conectados, por ejemplo, es un fenómeno muy habitual en, en el caso de YouTube... ...que estás buscando un, un, un vídeo que te interese igual de música... ...y por lo que sea entras en, en, en bueno, por distintas razones... Eh, ...que también son eh, fruto del algoritmo de YouTube... Eh, puedes llegar a entrar en contacto pues, con, con, por ejemplo, anuncios antes del vídeo. Eh, o noticias que son de tipo de tipo político y algún vídeo también de tipo político. no eh, Depende también de las plataformas, porque los algoritmos no funcionan igual en todas las plataformas. Entonces, eh, claro, también hay un, una demanda que tenemos que hacer a las plataformas para que sean transparentes en sus algoritmos. Y ya sabéis que tanto Facebook como Twitter han cambiado el algoritmo también, no después de críticas hechas por, por los usuarios, pero críticas hechas también por por organizaciones políticas, eh, por organizaciones políticas también, eh, quiero decir que igual tenemos que tener una visión de las redes sociales no tanto de elección, no esto que dicen de choice, sino como más de chance, ¿no? de que es más eh, accidental. En, no sé, a mí me pasa mucho de, de, de ver cosas pues, que igual en principio no estaba interesada, pero al final pues, sigo birding Cataluña y cosas así me gustan los pájaros, pero antes no me gustaba y un poco por las fotos, etcétera pues al final he pasado ¿no? de, de, de una falta igual de interés por, por, el, por este mundo a tenerlo, ¿no? y bueno luego claro, el algoritmo me ha reforzado esta, esta preferencia, pero fue por, por casualidad que encontré, que encontré estas fotos, ¿no? entonces mmm, bueno, hay, hay estas otras visiones, ¿no? Y esto que comentábamos, un 15% también de estos, nuevos, de estos eh, eh, usuarios de redes sociales en, en, en estos nuevos, nueve países, que incluyen Estados Unidos también, eh, solo un 15% encuentra eh, noticias políticas que coinciden con su, eh, con su opinión. Eh, bueno, puede parecernos igual una cifra muy baja, pero son resultados de encuestas. Cuando pasamos a... Eh, a estos análisis de redes sociales las cifras eh, suelen ser diferentes. ¿no? Parece ser que, que igual con los análisis de encuesta eh, no se sobreestima tanto la polarización y en cambio en, en las redes sociales está eh, sobreestimada ¿no? la polarización. Eh, quiero decir que aquí hay, aquí hay mucho debate, pero bueno como muchas cosas, pienso que el tema de la polarización depende del, del grado. ¿no? Cuando pasamos a los extremos y, y llegamos a la polarización afectiva, es aquí cuando puede haber un, un, un problema. Y luego la visión está de las redes más de casualidad o de accidente que no tanto de la elección que nosotros hacemos. ¿no? Pues muchas gracias. Entonces, quizá, pues esto un poco, bueno, lo que en análisis de redes sociales llamamos esto de los enlaces débiles, ¿no? que son los que permiten realmente que haya este flujo de, informa de información no buscadas, un poco como un aspecto valioso de las redes sociales, a los que pues, podríamos ir intentar ir a mirar para ver si siguen funcionando y sigue habiendo este flujo, está bajando, está subiendo, podría ser algo de este estilo. Vale. Yo, Para intentar llegar una cosa a tinc, tinc la otra, yo tengo la sensación, pues te estoy equivocado, pero tengo la sensación que el discurso inicial de las sociales como Echo Chambers y i, i Llockson no había exposición al desacorto, era muy petita la exposición al desacorto, Manata Preneren, que no y que de FED fin si todos tenemos gran la exposición de esa que tens en las charces sociales que no pasa la que tenes eh, en la vida analógica digásemos no eh, todos més contacto amb gente que pensa radicalmente diferente a nosotros a través de las charces que no passen en la nuestra vida cotidiana que tenemos charces molt homofíliques y eh, molt molt autoseleccionades en la mayoría de los casos el que pasa es que al mateix temps que pasa eso también pasa que de cambiar la concepción que tenemos de la exposición al desacord como una cosa positiva para la qualitat de la deliberación, eh, incondicionalmente positiva para la cualidad de la deliberación. ¿no? Porque la exposición al desacord en el món analògic tiene unas características que sembla, según los estudios clásicos sobre deliberación, que favorecen la empatía, el perspective taking, el prender la perspectiva de los otros eh, y favorecen la cualidad del proceso de deliberación. De, de la exposición al desacord del tipo que es produce en las redes sociales, sociales, en las social media, puede ser, pero la cualidad del contacto o la intensidad o, o, o el que sigue del contacto no provoca que efectes efectos positivos eh, de incremento de la empatía, de la capacidad de aprender la perspectiva de los altres, etcétera, etcétera, sino que puede ser el efecto contrario. Es decir, puede ser la, la exposición de desacord eh, no no el mateix efecte efecto en DINS y fuera de las charces. De y de fet y ha vinculant una mica amb el, amb el que us he ensenyat abans en em fa l'efecte que el, el que es produeix es a dir en el fons el problema de la polarització afectiva que parlàvem abans no que és aquesta idea de eh, simpatia antipatia o enemistat capa grups socials diferents als teus és que té aquest component afectivo tan fort y no? tiene té aquest component afectiu que el que fa és que activa tots els viajes Cognitivos de, de procesamiento de la información y, eh, por tanto, puedes estar exposat a, a la información, pero la manera en que proceses a que esta información está muy condicionada por las preferencias políticas eh, de entrada. Y, no? por tanto, se activan de manera muy fuerte eh, los viajes cognitivos típicos, el viaje de confirmación, la reducción de la disonancia cognitiva, etc. Y eso es el que fa. Es que tú interpretis y eso puede ser que la exposición al desacord no tenga efectos positivos sobre la cualidad de la deliberación, sino negativos. Porque si tú tienes una exposición al desacord, pero la proceses de manera molt echada en función les teves de las teves preferències prèvies de manera molt més que si tens una exposición de desacord en persona amb una altra persona en la cual eh, se activen els mecanismes de empatía y de, y de identificación amb no amb un, un avatar o un usuario de la xarxa que sigui random eh, es més difícil que se activen els mecanismes de, de empatía ¿no? per el tipus el tipus de, de contacte y es més fácil que es reforcin els viajes, cognitivos en el procesamiento de la información política ¿no? y por tanto no es que no estiguis exposat a la información política de los antivacunes, es que no la procesarás porque no te agrada de entrada y por tanto y no es que los antivacunes no es que no estiguin exposados a la información de, de la evidencia científica sobre los efectos de las vacunas, es que la procesen de una manera profundamente esviatjada ¿no? Porque, porque no les agrada ¿no? y por tanto no es produce en el contexto del tipus de contacte que tenía amb la informació i amb altres usuaris i xarxes, crec que la exposición al desacord pot ser no generar los efectes positius que diuen els estudis clàssics sobre deliberació, no? Que el que fue genera, bàsicament, experiments de posar a gente en una sala que pensava diferent y tindràs parlant durant dues hores sobre un tema a un facilitador y ya vos com la exposición al desacord és inequívocamente positiva de cara a la cualidad de la deliberación, a la complejidad de los argumentos que se donen, a la capacidad de posarse en la piel del l'altre a la capacidad de arribar a acords o a puntos intermitos, etc. en aquel mundo de la deliberación analógica, mucha exposición de desacord es buena. En el mundo de la deliberación digital, puede ser no te, té, no té els mateixos efectes, no. Sobre todo cuando es produeix a aquest a qué punto de partida que está polarización efectiva que actúa como un mecanismo que el el los viajes en los cuales tú procesas la información. ¿no? Un comentario rápido porque esto bueno, que acabas de decir es como muy interesante pero creo que hay como un contra contraejemplo que puede ser también a tomar en cuenta. Claro, si te llega un usuario random que tú no conoces de nada y empieza a decir cosas que consideras inaceptables, no le harás ningún caso. Pero um, cuando, se, cuando hablamos de weak ties, de estos enlaces débiles en, la, en las redes sociales, muchas veces se asocia también al tema del colapso de contexto. Es decir, que no, es un, no son necesariamente personas con las que no compartes nada, pueden ser personas con las que compartes aficiones o le tienes respeto y aprecio por ser buen científico o un profesional del alguien que eh, no activa inmediatamente la polarización afectiva porque hay una relación, solamente no es una relación de naturaleza política o inherente al tema en cuestión. Entonces es ahí donde la exposición accidental al contenido, eh, digamos, ajeno a, a nuestra visión, pues puede funcionar y las redes sociales parece que tienen un efecto también como positivo. Bueno, es, es, es interesante porque la mayoría de las veces es cierto que son interacciones aleatorias del todo, pero hay este matiz. Bueno, a Carlos. Sí, eh, yo, yo quería resaltar dos, dos cosas, eh, eh, porque quizás mi, mi intervención fue un poco demasiado ingenua y como positiva respecto a, a, al, al rol de las tecnologías en, en, en evitar esta polarización. La primera es que, es que creo que es riesgoso no el hecho de que nuestro acceso a, a estas noticias o estas, a estas informaciones o a estos eventos no es tan riesgoso el hecho de que eso sea mediado por alguien, porque siempre ha sido mediado, y ha sido mediado por entidades mucho más poderosas y mucho menos benevolentes que los medios sociales históricamente, es el hecho de que es individual. Es el hecho de que estás ahí con tu móvil eh, o con tu portátil, normalmente con el móvil, en, en, en una cosa individual. Y no sabes, sabes lo que te están alimentando a ti, pero no sabes lo que están alimentando a los otros. Y tal vez un ejercicio interesante a veces es como decirle a alguien, enséñame enséñame a quién sigues en Instagram, enséñame a quién sigues en Facebook. Quiero... Eh, si no te parece mal, enséñame cómo es tu feed de noticias, porque yo solo conozco el mío y quizás lo que me están alimentando a mí es tan, está tan personalizado para mí que me está construyendo una visión de mundo que está totalmente desconectada de la de, de, la de otras personas. Y en eso estos mecanismos son, son, son muy eficientes. O sea, lo que utilizan es, eh, es la, la, la sensibilidad de las personas, las cosas que te emocionan, las cosas que te irritan, las cosas que te enfadan. Y es tan individual que no, no, tiene, ninguna, no tiene ninguna responsabilidad. O sea, si. Sí, si en los años 80 o 70 eh, la televisión eh, se pone a transmitir un mensaje nazi a saco a todo el mundo, eventualmente la gente se va a dar cuenta, pero ¿qué tal si me está llegando solo a mí? ¿Qué tal si soy yo el que se está exponiendo ese contenido y no, o, o, o creo que soy solo yo en realidad somos todos? Esa es una cosa que quería decir. Y la otra es que el contenido se está transformando en algo tan, tan atractivo que se, también se está volviendo algo poderoso en sí mismo. O sea, a, a principios del siglo XX a un tipo que hacía refrescos se le ocurrió ponerle cocaína dentro de los refrescos y se forró de dinero, que inventó la Coca-Cola, después le tuvo que sacar la cocaína y poner cafeína en vez de cocaína, pero ya el año estaba hecho y aquí lo que está pasando es que tenemos, hemos mezclado el contenido de entretenimiento con el de, eh, con el de política de una manera que ya no es separable, o sea, la, toda la, un montón de gente de las noticias o todo… No, no habléis solo con académicos, habléis con, con, con cualquier persona que habléis, o si, cuando veáis cómo se está informando de, de lo que está pasando en el mundo, es que está leyendo chistes, y está leyendo memes, y, y, y le pregunta sobre algo y te sale con una anécdota que vio en… Su, ese contenido es súper atractivo y a fin de cuentas está dominando. No, no, el, no lo realmente elaborado, sino esta cosa que es divertida. Y eso es inseparable. O sea, ya no puedes hacer cosas aburridas. Tienes que hacer co contenido divertido, breve, un minuto, 30 segundos y va a ser peor. Y eso, es, eso también es riesgoso, yo creo. La era del shitposting, ¿no? <risa> que, que además es una cosa como súper autoreferencial por esto. Por esta característica de tener muchas, muchas capas de ironía, de decir chistes que se refieren al chiste anterior que luego pues con Emanuel hicimos un experimento involuntario hace, hace poco que él se encontró con, con un hilo de, de Twitter que le pareció eh, interesante y dice, pero esto, aquí dicen cosas como muy raras pero son muy interesantes, era una parodia, esta, esta cosa no iba en serio era alguien que se estaba riendo de otro hilo que sí si iba en serio decía algo parecido pero este en concreto quien había seguido toda la historia pues podía entender que no y, y ahí es, esto, su timeline no le permitió, tuvo que entrar con mi cuenta precisamente para ver la otra parte y, y poner en contexto. Eh, esto creo que es como una cosa que cada uno, desde su punto de vista de experiencia usuaria, eh, lo vivimos todos. ¿no? Es, es, es una cosa bastante, bastante común. Y seguimos, creo, teniendo, no sé si es vuestro caso, pero. Una parte de la timeline que no entendemos, que si tú has estado desconectado un, de un tiempo de Twitter, incluso horas, o de Facebook quizá menos, pero Twitter es como más dinámico, tiene más fuerte este aspecto, entras y dices, pues esto ya no sé de qué va, no, no lo entiendo. Y paso también, porque tampoco la economía de la atención es la que es. Pero, entonces... Como ya son las, las, las siete y media y nos gustaría abrir el debate, os voy a hacer la, la segunda pregunta en un formato mucho más, más sintético. Y la idea sería intentar ver un poco si, aunque pueda haber matices y diferencias, eh, digamos que hay un interés común, un interés general en hacer algún tipo de... De, de seguimiento, de estudio de lo que es este ecosistema eh, informacional cambiante para mantener cierto pulso de, de, de la salud eh, democrática en sentido amplio, así de la deliberación, de la capacidad de deliberación de la sociedad en la que vivimos, pues quedémonos aquí porque si no la cosa se, se complica mucho. ¿no? ¿Qué, ¿Qué tipo de propuestas se podrían hacer? Tanto, bueno, aquí estamos... Pues, digamos entre la academia, el tercer sector, en el caso de George también más la institución pública, qué, qué tipo de sinergias o de colaboraciones o de posibilidades de, de crear nuevos espacios de formación, qué tipo de iniciativas se podrían pensar para que todo lo que estamos de alguna forma analizando, cada uno en su grupo de investigación, en su contexto particular, pueda de alguna forma generar conocimiento y generar también impacto, no solamente conocer, sino también a lo mejor eh, prevenir, en cierto, ¿no? como posibles degeneraciones. Bueno. Y también si queréis comentar las cosas que habéis dicho los unos de las otras, pues adelante. Um, bueno, a mí me ha gustado mucho la propuesta que ha hecho Carlos de alfabetización digital que creo que esto lo tenemos que hacer continuadamente. Eh, ayer oí una noticia de, de la formación esta de Puncat eh, que es sobre inteligencia artificial, que está abierta a todo el mundo. Eh, bueno, este tipo de iniciativas que parece ser que también es, es algo que, que se ha hecho en otros países europeos y ahora bueno, lleva el, el liderado la, la Politécnica de Cataluña. Eh, bueno, y te explican un poco temas de privacidad de datos, pero también cómo utilizar la inteligencia artificial en, en, en el contexto de tu vida cotidiana, eh, cómo protegerte en las redes. No sé, yo creo es que necesitamos mucha formación eh, como, como ciudadanas, ¿no? como ciudadanos. Y nunca tenemos tiempo ¿no? para, para eso, ¿no? Entonces pienso que por ejemplo pues, pues heurística no este tipo de iniciativas son, son positivas también ¿no? para ayudarnos, ¿no? eh, Y luego pues colaborar entre nosotros, ¿no? Porque un poco las redes sociales eh, crean mundos muchas veces aislados y lo que tenemos que hacer es esto que ha comentado Carles, ¿no? De, de, de un poco pues bueno ver, ver eh, lo que está pasando en el Facebook de las otras personas, en el Twitter de las otras personas y, y ayudarnos, ¿no? y ayudarnos también entre generaciones. no que bueno, no sé A veces hay, hay personas que tienen más edad que no entienden tanto este mundo y se quedan totalmente aisladas. ¿no? Y, entonces, bueno, un poco eh, aumentar la colaboración y luego la exigencia ¿no? también a, a los poderes públicos. Eh, claro, aquí hay mucho debate ¿no? sobre la regulación de Internet. Eh, lo que está claro es que tiene que haber más transparencia. ¿no? Yo no sé si, por ejemplo, ahora con lo de la guerra de Ucrania, todas estas prohibiciones que ha habido, ¿no? el, el cierre de, de los medios rusos, etc. Eh, yo no lo tengo muy claro, pero, a ver, sobre todo pienso que a través de, bueno, por parte de los ciudadanos y las organizaciones sociales, eh, asociaciones cívicas, eh, hay que presionar, ¿no?, eh, bueno, para que, por ejemplo, los algoritmos sean transparentes, eh, para que se, tienen, se tengan que cambiar cuando están produciendo pues por ejemplo efectos de derechización social ¿no? eh, y, y luego bueno pues exigir, exigir a, a los medios públicos ¿no? eh, el control que nosotros creemos que, que, que deban ejercer ¿no? pero, pero bueno no no que no entremos tampoco en, en censura no hay que mantener un equilibrio ¿no? en este sentido respecto a como proyectos conjuntos yo creo que eh, algo muy, muy interesante de hacer es pensar en diseños tecnológicos, eh, porque, diseños diseño de tecnología, ¿cómo tendría que ser una tecnología para, para hacer esto? para ¿Cómo sería la tecnología que me permite informarme sin polarizar, sin, sin caer en una cámara de, de resonancia, etcétera? Porque son tecnologías muy importantes, eh, vitales para la democracia, y que estamos dejando en manos de tíos, que son informáticos y, y los informáticos somos mayoritariamente inofensivos pero también eh, hay un montón de cosas que no vemos y, y diseñamos como para nuestras cosas como para las cosas que nos interesan que nos interesan a, a nosotros con casos de cuando ves un equipo informático diseñando una aplicación les ves el tipo de cosas que hacen, el tipo de búsquedas, dicen, no, esto tiene que funcionar bien porque quiero buscar un restaurante, esto tiene que buscar bien porque quiero ver esta peli, esta serie. Ya, ¿son esas las cosas que, hace que todo el mundo tiene que hacer o son las cosas que te interesan a ti dentro de tu burbuja? Eso, yo creo que hay que hacer ejercicio de diseño tecnológico que lleven esos diseños de tecnología y los saquen de las manos de tíos que… Los informáticos también tendemos a ser súper misóginos, porque es un entorno súper masculino el de, de la informática. Y eso sí es más riesgoso, o sea, mayoritariamente inofensivos, pero misóginos, por ejemplo. Bueno, eh, que creo que primero si hay preguntas desde la sala, eh, vamos con una ronda y luego... Alguien se anima? Pues entonces hago primero mientras los voy pensando un par de, de comentarios sobre lo que, que acabáis de decir, pues cosa de cada uno. Pues lo que decía Rosa, quizá, pues ahí el, el gancho podría ser directamente con la educación secundaria. No sé si esta alfabetización eh, hacerlo uh, con las personas que ya son pues están en el mundo del trabajo o por la otra parte, sí, quizá la gente jubilada puede tener cierto interés, pero de cara a futuro no van a tener un impacto digamos, demasiado grande, sino las personas que todavía no, no tienen ni siquiera derecho a voto. ¿no? Podría ser la, una cosa a mirar. Y en cuanto a Twitter y los informes eh, sobre, sobre las red redes sociales, esta es una cosa que, bueno, que eh, nuestra digamos, pata investigadora lo hemos visto de primera mano, va... Bajarle. Y que el, eh, puede ser problemático que no hay estándares, pero es cierto que si el CEO no mira a, a estas redes sociales y a la vez está prohibido hacer cualquier cosa que no sea lo que hace el CEO, ¿cómo quedamos? Es, ahí hay un vacío importante, ¿no? Como no es, es, es, creo real, directamente un vacío legal, pero también a nivel de, de políticas públicas, como un agujero que no... En algún momento alguien tendrá que... No sé. Decir, de facto, o se amplía la interpretación del que es un estudio de opinión, la ley, y pretenden caudines del ámbito de actuación del SEO, o no, y ya ho poden hacer libremente cuál organisme organismo de nacionalidad, sin necesidad de depositar después les dades a... a al registro público de estudios de opinión, es decir, en estar a la lógica de la transparencia que que aplica los estudios de opinión, pero en qué está, aquí este es el dilema, en realidad, no, no, que no es fácil, se es fácil y se enfada cada vez cada mes, sin transparencia y sin ni siquiera, pues algún tipo de estandarización, ¿no? Que ahí es ahí donde debería entrar un poco la y si no, pues entonces, bueno, mejor pregunten. Eh, hola, yo no lo tocaron ahora el, cuanto a la polarización afectiva, yo estaba leyendo un poco, ahora también no afectiva, pero sí en cuanto a las emociones y cómo las emociones han generado rupturas o reforzadas rupturas en Colombia respecto al proceso de paz y cómo además otras emociones se involucraron terriblemente, como el concepto de ideología de género, y cómo todo eso empezó a potenciar todo el plebiscito por un no y una negación del un poquito más de la mayoría eh, para negarse a un proceso de paz, lo cual reforzó aún más la polarización en Colombia. Yo no soy tan optimista como Rosa de pensar que la polarización, no por lo menos en el caso que yo estoy estudiando, que es el colombiano, tenga algo positivo, o sea, nuestra historia es, siempre ha estado polarizada, pero ahora es como que no encuentro esa ese, no sé, base de donde agarrarme para, por ejemplo, generar mejores políticas para un control o para, no se puede llamar quizás el vetar la libertad de expresión, porque además cada vez que alguien intenta vetar la libertad de expresión porque genera discurso de odio, pues pasa todo lo contrario, eso se vuelve un caldo de, de más emociones, de más odios, pero por ejemplo, en, o sea, yo sé que hay contextos y hay países donde se ha dado un mejor diálogo, pero un país conflictivo como lo es Colombia, es que no encuentro ese optimismo, o no encuentro un proyecto que uno pueda agarrar y decir, bueno, vale, partimos de ahí, para que las redes se conviertan en un sitio medianamente sano, para que haya un diálogo dentro de la población, porque finalmente llegamos a eso, a no dialogar entre familia, no dialogar entre amigos, no dialogar en absolutamente ningún contexto después del plebiscito. O sea, no puedo ver ese optimismo que tiene, que tiene Rosa, me encantaría, pero llega un punto en el que yo solo estoy viendo odios y, no sé, creo que para los que somos jóvenes investigadores, también es terrible encontrarnos y enfrentarnos constantemente a tener que leer y analizar esos mensajes. Que, bueno. ¿Vas a recoger un par más? Sí. Solo un comentario, que, que este odio estaba antes o lo han producido las redes, o las redes están haciéndose eco del, del odio previo. Quiero decir que al final eh, las redes son un poco también como es la sociedad y la política de un país, ¿no? que el tema del, del contexto es muy importante. No sé, igual tendríamos que comparar eh, Colombia con otros países de América Latina o con Europa, no sé, quiero decir, ¿no? para poner en, en consideración la influencia de, del conflicto que ya existe en este país eh, y el, el, un poco el sistema político que hay en este país y la cultura política que hay en este país comparado con otros países, ¿no? que pueden ir peor o mejor. Pero el uso que hace de las redes también depende de este, de este contexto amplio, social y político. ¿no? La, la mega consulta va a el, el eh, la mesa al señor Muñoz. Los estudios empíricos ya han demostrado que, como las chances de creaban un clima de opinión. ¿vale? O sea, que hacen malas portadas. Eh, eh, eh, sí. Uh, portadas de de parlant mundo país, y ¿vale? sobre las consecuencias de aquellas portadas. ¿vale? tant en lo que pot pensar la gent, uh, una duna banda como de l'altra, com uh, després de en las enquestes, uh, en aquest cas era del CIS, però va uh, también també las les vostres uh, las tenen les seves conseqüències i això es veu reflectit després de les enquestes, Si passem això amb el món de les xarxes, se ha pogut demostrar que eh, esta conexión, o sea, sigui, una cosa es eh, el soroll o la, aquell, la, la cambra que se acostumeu a, a decir. No? Pero en realidad allo, después veo es reflejado reflectit lo el que se está discutiendo en las xarxes. Eh, si no sura la prensa más tradicional, que es lo que hablaba el, el informático, no? Perdón, Carlos, Carlos, perdón. Eh, Espero es, es veu reflectit això en lo que son las encuestas, S'ha pogut podido demostrar empíricamente això perquè porque eh, la sensación es que parlan tanto de una banda como de la otra o, o el tráfico que ya de eh, el que son las que xarxes unos uns un grupo reducido, y aquí eso me poso yo, a mal ejemplo que posaba abans la, la rosa, ¿no? eh, a la hora de interactuar yo puedo rebra. Eh, si me preguntan sí que estoy a las xarxes, pero a la hora de actuar no interactúo no en política, per la cual cosa, eh, lo que yo puedo rebre o la misma opinión no consta en la xarxa. Más preguntas o comentarios? Mm, bueno, yo tenía una pregunta más que una pregunta como una duda, eh, en relación a también un poco a lo que comentaba la compañera de bueno, como un poco ya en qué momento podemos separar qué, qué, qué parte de la polarización o del proceso de opinión pública está eh, influenciada por el factor técnico o sociotécnico y qué parte por el factor sociopolítico porque claro, ya están como tan eh, permeados ¿no? todos los medios sociales y, y toda además toda esta diversidad y fragmentación y demás eh, que claro, eh, a la hora de, de enfrentarme, tampoco es central en mi investigación, pero pero bueno, me he hecho mucho esta pregunta. no Como que ya hay una, un nivel de iteración tan grande entre sociedad y tecnología que, que, que ya no sé si se puede eh, separar una cosa de la otra. Sin embargo, sigue habiendo mucha gente que no utiliza medios sociales para informarse o que bueno tiene opiniones a través de sus, eh, su entorno físico. Eh, y hay otras personas que, está, que están permanentemente en ellas ¿no? y que incluso eh, las utilizan para promover sus ideas de manera ahí como muy intensa y deliberada. Entonces, bueno, no sé, si, tampoco es una pregunta, pero como un poco al hilo me ha recordado un poco a, este, a esta duda que tengo como el factor sociopolítico y el factor sociotécnico, ¿qué relación eh, realmente puede establecerse entre ellos y si se pueden aislar a la hora de, de analizar todos estos fenómenos? Bueno, ¿podéis hacer una ronda sí, de sí, sí, respuestas? Sí, sí, si no, no Bueno, respecto al, a aislar el, el factor de, por ejemplo, los algoritmos, la influencia de los algoritmos de, de lo que es nuestro comportamiento eh, humano, podríamos decir, yo recuerdo que hay varios estudios, por ejemplo, hay uno de Twitter, eh, donde lo que han hecho es un experimento, eh, con el grupo de, de control que tiene el propio Twitter. O sea, Twitter tiene un, un, no sé si me parece que son como un millón de, no sé si alguien conoce la cifra, pero como un millón de usuarios que lo tiene como grupo de control eh, al cual no le aplican el, el algoritmo. Y estas personas lo que tienen en, en, en su muro, bueno, lo que reciben pues en, en su timeline es, es simplemente eh, los, los últimos tweets eh, por orden cronológico pero no tienen ninguna filtración de preferencias, ni, y bueno, entonces lo que, lo que han visto es que estas personas, eh, pues como no reciben este, esta filtración, eh, no tienen mensajes tan escorados a la derecha como el otro grupo, que es la inmensa mayoría. ¿no? Entonces, hay algunas publicaciones, yo la he citado en mi, en mi presentación, eh, y parece ser, entonces, bueno, este, este, este estudio Twitter lo tiene muy presente y por eso está ahora pensando en modificar el algoritmo y ya sabéis que el algoritmo de Facebook se ha modificado varias veces precisamente por las críticas de los propios usuarios entonces, sí que tiene un impacto, pero también puede cambiar este, estos algoritmos pueden cambiar y bueno, ya sabéis, esta persona también ejecutiva de, de Google esta mujer, no me acuerdo ahora del nombre que dejó, que dejó eh, perdón, de Facebook eh, que dejó la empresa y criticó que el algoritmo estaba diseñado eh, pues para que tengamos para que recibamos sobre todo eh, opiniones extremas porque son las que al final mm, despiertan más interacción ¿no? y, y bueno y ahora eh, algo que se está debatiendo es de que realmente intentarán cambiarlo no sé hasta qué punto no sé si recibiremos la información pero quiero decir que, que hay mucho, mucho movimiento ¿no? en, en este sentido y que que sí que tiene un impacto, eh, pero bueno, lo que yo comentaba antes, tampoco tiene un impacto total ¿no? en nuestras preferencias. ¿no? no sé si. Sí, sobre esta idea del efecto de los tradicionals tradicionales sobre la opinión pública, que es Bella, en estés tradicionalmente, y en quina me sobre replicar eso a les charges Yo creo que aquí. El que cal tindre en compte és que les xarxes, és dir, ecosistema informativo l'ecosistema informatiu que es produeix a partir de la eclosión de les xarxes és molt més descentralitzat ni molt més actors, ni hi ha molta menys possibilitat de, de, de filtrarse por filtratge per part de una élite, un tot i que poderosa, eh, l'elit la élite mediàtica, perquè al final de dels contes que produeixen informació molt consumida són els grans diaris que a través de les seues de los xarxes sociales no pero pero, pero es, más, es más fácil que ya es decir, siempre el que ni en la agenda mediática y la información que rep la ciudadanía te afecte sobre la percepción del mundo y eso será así independientemente de independientemente que siga a través de los diarios o a través de los xarxes de el que es más difícil es que la que tiene un efecto net en un sentido o en un altre cuando es tan atomizado o tan, o tan diversificado. Es decir, es más, es más plausible que escompensen las mishachas en un sentido o en un altre. No, chusta wei, llegia pero una altra cosa, un, un estudio de, que se ha publicado poc poco, pero sobre el Regno Unido y el euroscepticismo. ¿no? Y el que estudien es el caso de Liverpool, utilicen el caso de Liverpool como un experimento natural, porque hace fa, fa fa 30 años, creo, va a haber un accidente en un estadio. A Sheffield, al estadio de Hillsborough, va a haber una avalancha humana ¿vale? y va a morir 97 personas. De Sun, que es un tabloide conservador, un, un diario de aquests, eh, conservador británico va a acusar a los aficionados de Liverpool de ser los causantes de, de la tragedia. Eso va a provocar como una reacción local, de orgullo local de Liverpool y un boicot a The Sun que va a durar 30 años eh, imposado también por los kioskers y los repartidores de prensa de, de Liverpool. O sea, sigui, duran 30 años, a Liverpool no sale el ¿vale? The Sun. Después se va a convertir en el que hace el que ha es el principal motor del Brexit y del de euroscepticismo no? y así. Y aquí el, el que fan es estudiar ha com como un experimento natural, pero veo que efectes ha tingut. no a el que se nadone es que primero la gente del mateix perfil social, que es básicamente working class. Que echéis de San en otros llocs de del Reino Unido, a Liverpool, echéis en otros tabloides, no claramente no es no clarament escoratge y algún escoratge cap a la y cap, a, cap, a cap al Remain en, en el cas del referèndum del Brexit. Y mirant a un micro, les, les, les, els barris afectats per la zona del boicot a la distribució de de durant 30 anys, són molt més pro Remain en el referèndum del 2017 que els barris equivalents no afectats per el, per el boicot. Eso vale. es una manera muy atractiva desde mi punto de vista, de, o muy convincente, de estudiar el impacto mediático sobre el bot, que no es una cosa tan fácil de estudiar. Y yo, mientras leía el, el paper, pensaba: eso cómo sería Wii? No? Porque estén mirando el efecto acumulado de un ecosistema mediático en el cual eh, desaparece un jugador principal como es De Sun en el papel, porque ni no hay una capacidad de, a través de la organización colectiva de hacerlo desaparecer y eso te efectes sobre las actitudes políticas y sobre el comportamiento político al llarg del Science. Hoy en día eso no es concebible, digamos, un, un escenario semblante, a, a no ser que sigui a través de, ¿no? del banets de, de Comte així, que es molt més complicat de implementar y acaben surtint com comptes paral·lels i fonts d'informació paral·leles, no? El que vull dir amb això és que segurament efecto de la informació se senti, pero será cada vegada más més difícil de capturar o de, o de mesurar. En la mesura en què és més difícil de controlar per poques mans i per tan és més difícil que, eh, que tenga tingui un efecte net en una direcció. O en una otra, ¿no? porque también está toda la personalización de las noticias y así. ¿no? Tendré hecho a pensar que me sabía treu poder al los, los intermediarios de, de la información, el nuevo ecosistema. Yo quería referirme a lo que ha dicho la compañera sobre los efectos de la polarización. Eh, yo creo que es perfectamente posible que. Eh, es súper es necesario localizar la, la investigación sobre ciertas sobre ciertos temas, porque es perfectamente posible que la polarización sea dañina en ciertos contextos, y que, eh, por ejemplo, en contextos contexto donde hay violencia, donde hay una sociedad muy dividida, eh, estratificada por clases, puede ser que eso contribuya, y puede ser que, lo yo no diría que, es difícil atribuirse solo a los medios sociales, pero es posible que lo que funciona en un contexto no funcione en otro. Y yo creo que eso es un llamado también a hacer investigación más local, porque gran parte de la investigación sobre medios so sociales o sobre, eh, incluso sobre Internet es investigación hecha en Estados Unidos y que tiene pretensiones de universalización eh, que, no son, que no son ciertas. Es lo típico, de nuevo, es porque lo hacen informáticos, porque tan, como es una ciencia formal... Eh, viene de las matemáticas, entonces es como universal, no, no en este caso no lo es. Bueno, creo que esto lo vemos también en otros campos, ¿eh? en la academia esta cosa de Estados Unidos igual universal y si haces otra cosa lo tienes que justificar muy bien, pues no, <risa> no se limita a este tipo de, de investigación. ¿Hay más? <risa> Buenas noches, gracias por participar aquí. En el caso, yo quería apuntar dos ideas. En el caso de, de mi país de origen de Cuba, ahora mismo el verdadero debate político tiene lugar en las redes sociales. Es donde único, la gente interpela directamente al presidente. No hay otro espacio en la vida en civil para eso. Y le dicen desde, a partir de la, de, la, de la polarización, hay gente que le dedica un poema y hay gente que le dedica una gran ofensa en el, en el slam que hablamos en Cuba, directo, va, ah, fulano, tú eres esto. Y no hay otra forma. Y, y eso tiene que ver también con, la, con las mismas dos leyes importantes que se han estado discutiendo recientemente, que es la ley, la nuevo, el nuevo código de la familia, donde se introduce eh, la ley de el, la posibilidad de matrimonio igualitario, eh, eh, la, todo el reconocimiento a, al mundo eh, de, de la diversidad sexual, etcétera. Eh, y eso se ha producido en parte, a, bueno primero a, a la lucha de, de ese movimiento en Cuba, pero a porque desde que empezó la discusión, todos los ajustes y todo lo que se ha hecho, la gente en las redes sociales le ha respondido y que existen en Cuba desde el año 2015, es que es posible, se aprobó la ley de que la gente tuviera acceso a internet, primero en los parques wifi y desde noviembre, diciembre 18 podemos tener eh, mmm, datos móviles, entonces por tanto además, la gente tiene acceso a las redes y donde hay discursos en el plano político de gente que pide una invasión cubana, que pide una invasión directa de los Estados Unidos, hasta gente que está diciendo que vamos a morir, ¿no? eso llegó a la discusión en redes sociales de, de la cosa de Patria y Vida, de la canción, que donde que quizás alguien en otro momento, una canción como en los años 90, por ejemplo, eh, desgraciadamente, también, desgraciadamente no, curiosamente, la, la, la política en Cuba también pasa por la música y ahora aumentada por las redes sociales en los años 90, un cantante cubano que vive en Miami, Willy Chirino, hizo una canción mucho más dura que Patria y Vida, y sin embargo Patria y Vida es la que ha ganado porque tú tienes 8 millones de vistas, etc., en, en, en, en, en YouTube y la gente lo ve y la gente lo sigue. Hoy allí, realmente, en el medio de esta polarización, la polarización que existe en el medio ha hecho que el gobierno, en determinada medida, eh, tenga conciencia de que es un sector a atender lo que se publique en Facebook lo que la, y que la gente en Facebook le discute. Porque usted va a la Asamblea Nacional, todo el mundo se aprueba por unanimidad, aplausos clamorosos, eh, la gente feliz, pero toman nota realmente de lo que hay ahí. Ya le digo, en este amplio espectro donde hay gente pidiendo una invasión, que caigan bombas de del 82 División en Cuba, ...y gente que está allí dispuesto también a morirse por ese proceso. En ese medio hay un grupo de gente que está tratando de empujar a que se solucione un grupo de situaciones. Y tanto es así, que ahora mismo también la otra ley que se está discutiendo es el Código Penal, de las medidas más fuertes que se están apl aplicando, de la se, incluyen, se, incluyen, se han incluido nuevos 37 nuevos delitos, de ellos hay 20 que tienen que ver con las redes sociales, con lo que se transmite, con lo que se publica. 20 de los 37 nuevos... Con sanciones, allá, como somos ahí, como es la justicia cubana, que no la piensa dar Usted aquí la gente, ay, la prisión eh, permanente revisable, y la gente aquí le queda largo. No, no, ahí te fusilan y no pasa nada. Hace, hace rato que está parado, que no se hace, pero 20 años, 15 años, ojo con las personas que pasaba, participaron en la protesta ahora del 11 de julio, donde hay gente que vandalizó y que rompió cristales, que tiró piedras al hospital, a esos, a esos tipos sí que le caiga lo peor, pero ahí hay una cantidad importante, 36 menores de edad, que por salir y decir eh, la ofensa al presidente, pedir libertad, etcétera, etcétera, eh, se le está pidiendo años. Pero la sanción mayor fue al señor, al muchacho que se, que se le ocurrió transmitir en vivo la, la primera protestica que fue la que después dio la chispa en todo el país, que fue la de San Antonio de los Baños. ese tipo le perdieron 12 años ahora de, de cárcel. O sea, le digo que, o sea, este tema de, de, de, de, y al final podemos ver, podemos decir, bueno, esto seguro va a asustar a la gente, que la gente no publique nada, ¿no? Sigue la gente activo, allá la gente no, no usa tanto Twitter, porque Twitter llevaría un, un, un mayor nivel de conectividad, eh, o sea, estar todo, todo el tiempo conectado, allá no, ya allá eso es caro, muy caro para las personas todavía, entonces la gente lo que hace es que está más en Facebook, porque la unión siempre allí también de un mundo tan institucionalizado, desde la primera infancia hasta la última, o sea, la gente se conoce y se amplía y hay un vínculo muy fuerte por las escuelas, sobre todo. Mi generación, eh, hasta la gente que tiene ahora quizás 30, 29 años, sobre todo los, los preuniversitarios, lo que sería aquí la última parte, o sea, el bachillerato y parte de, de la ESO, antes eran todos en 90%, y pico por ciento de los casos eran internos, de forma obligatoria, o sea, no eran diarios, sino que habían centros ahí, entonces por, a partir de ahí es que, se, que se estabiliza por eso le digo que yo entiendo que en otros lugares, pero yo entiendo también lo que dice la, la doctora, o sea, en el caso de Chile eh, los carabineros le han sacado los ojos a las personas, no ahora los carabineros en Chile se lo han sacado toda la vida de la existencia de los carabineros en el caso de Colombia, bueno, por supuesto de sabrá más, pero eh, si hay, si hay una, una, una oligarquía que no le ha temblado la mano para por sus propios medios tratar de, de minimizar y, y eclizar el movimiento ahí de izquierda progresista ha sido la colombiana y es un ejemplo de la historia de la polarización de un lado tiene la guerrilla y del otro lado tienen los paramilitares aliados con el narcotráfico o sea hay una discusión importante y donde por supuesto eh, a veces en, en un contexto preexistente de violencia generalmente sí es verdad que ...las redes sociales aviven mucho más el odio y polarizan más... ...pero en el caso nuestro... ...la polarización... ...ha permitido que en el medio de los dos extremos... Se, ...la gente tenga un diálogo directo con el poder en Cuba... ...que hasta ese momento no lo tenía. Gracias. Bueno, mi pregunta... Eh, ...no sé si es muy difícil o muy sencilla... ...es básicamente en la presentación que ha hecho Rosa... Eh, ...se ha mostrado un, un estudio... ...en el que se comparan curvas de, de polarización afectiva... ...de diferentes culturas de la Unión Europea, de Estados Unidos... ...me gustaría saber cómo se cuantifica en la práctica... ...esta polarización afectiva... ...y si, como has dicho, en el caso de Colombia... ...está muy relacionada con el contexto social de ese país... ...hasta qué punto tiene sentido compararlas con culturas... ...que son tan diferentes... ...y si se pudiera, que me parece muy difícil... Eh, ...cuantificar algo como la estabilidad política de un país si tendría sentido normalizar el nivel de polarización a, ese, a esa estabilidad y si tendría más sentido compararla con periodos del propio, de esa propia cultura con otra, otros valores de estabilidad política. Sí. sí, el gráfico este que he presentado, los datos vienen de... Um, de los informes de. Eh, bueno, las iniciales son VDEM, son Varieties of Democracy, y bueno, son son unos informes que se hacen, eh, pues me parece que se hacen, no sé si son cada cinco años, no, no estoy muy segura. Bueno, aquí hay otros politólogos, no sé si si tienen esta información, o Jordi, igual tú lo conoces, ¿no? Los informes de VDEM se hacen cada cuánto tiempo, por cinco. ¿Cada año? Sí. Ah, bueno, cada año. Bien, bueno, pues eh, están basados en... en Entrevistas que se hace a expertos, a expertos pues que pueden ser politólogos o sociólogos. Entonces, eh, hay algunas preguntas que son que se preguntan a, a expertos y está basado también en, en, en encuestas. O sea, hacen una mezcla de, de datos de expertos y también de respuestas que hacen los ciudadanos ¿no? de cada país. ¿no? Y en este caso, lo que se preguntaba era si eh, la apreciación que tú tenías de distancia ideológica y de problemática ideológica se trasladaba a las relaciones... Eh, sociales que podías tener, que relaciones sociales de forma amplia podían ser relaciones familiares o relaciones de amistad eh, y, y si eso implicaba eh, que mantenías tus relaciones de amistad, eh, que ampl las ampliabas o por el contrario eh, eh, se convertían en relaciones de hostilidad, ...y se creaban nuevas relaciones de hostilidad, y esto es en una escala del 0 al 4, que el 4 era la máxima hostilidad. ¿no? Y entonces se veía esta evolución que coincidía pues, con, con periodos contextuales determinados, esto que hemos visto de, de la crisis económica a partir del 2008 y después en el caso de España, pues sobre todo este pico a partir del 2012, ¿no? que se suele argumentar que, que es fruto pues, pues después del, del referéndum que se hizo en Cataluña, del conflicto territorial, etcétera, etcétera. ¿no? La, la reacción de represión también del Estado, todo esto ha producido una, una polarización eh, que es de tipo afectivo, este sentimiento pues, pues de odio al contrario, etcétera. ¿no? Entonces, la comparación, lo que yo he mostrado, era, es, es de, de países eh, occidentales, eh, la Unión Europea, eh, España y, y Estados Unidos entonces claro eh, también se suele decir que comparar el, el extremismo político y la polarización tan aguda que hay en Estados Unidos ahora, con, que es un sistema además mayoritario, con lo que está ocurriendo en, en Europa, igual no es lo más eh, correcto. ¿no? Pero bueno, al menos son, son países, son democracias occidentales. ¿no? Y después lo que, lo, que, eh, bueno, lo que a veces se suele criticar de estos informes de, de, de VDM es, es eh, precisamente que se hace preguntas a expertos. ¿no? Lo de las encuestas parece como... Si, si estuviera más, más aceptado, pero, pero bueno, que son también indicadores a veces muy, muy cualitativos, pero lo que yo he presentado son de, de, de respuestas ciudadanas, de, de encuestas. ¿no? Y, y bueno, respecto a lo que decías de unir polarización con estabilidad, hay estudios sobre esto. Y, y realmente sí que se ve que cuando hay un incremento de la polarización hay menor estabilidad. Esto que comentábamos de, de, de la influencia que puede tener en la estabilidad de los gobiernos, eh, en, en el hecho de que se pueden bloquear los presupuestos, las políticas eh, que quieren aprobar, etcétera, etcétera. Entonces, si hay mucha diversidad partidista y además muy extremada, se puede producir una inestabilidad eh, tanto gubernamental como del propio sistema político, ¿no? Eh, es ser que tenía evidencia sobre cómo la polarización, más inestables, el el sistema es político, eh, pero siempre es eh, muy difícil identificar el efecto causal de la polarización, no? Porque en realidad puede ser es un sistema político mm, que, que se está degradando el que genera polarización y eso hace que sea más feble el sistema político y tengo un estudiante de doctorat que el que está haciendo es mirar això a eso a Francia. Está viendo un paper sobre el efecto de la polarización en la estabilidad del, de, del sistema político. utilizando la segunda vuelta de las elecciones francesas. Porque te la gracia que puede explotar el FED de sabeu que, La segunda vuelta de las elecciones francesas ni hay un, un Lindar, pero sobre el cual pasa la segunda vuelta un partido o no pasa la segunda vuelta el partido. Ya por si compara los el, el, casos en los cuales un candidato candidat de, de extrema derecha o de izquierda radical pero sobre todo de extrema derecha pasa la segunda vuelta per muy poco en los casos en los cuales el candidato de extrema derecha es queda fuera de la segunda vuelta per muy poco no? y al final el que hace desde el 81 fins ara en totes les eleccions cantonals i legislativas. legislatives no? Llavors ell el que fa es comparar casos molt semblants entre ells amb el mateix grau de amb la mateixa composició ideològica i així però que por décimas ni en elecciones muy polarizadas o muy poco polarizadas. Y ¿no? el, el, el, el, el efecto principal es que la polarización estabiliza, porque el que fa es el que viste en las últimas presidenciales, que cuando pasa un candidato extremo a la segunda vuelta, el que tiene es una coordinación de todos los tres votantes, con el, con el que está, Amblinkamben, digamos, ¿no? y, y por tanto, tiene un efecto de estabilización, del, del, es la paradoja. ¿no? Eh, a la polarización, cuando la alternativa pasa a ser vista como inaceptable por un gruix de del electorado, eh, produce una reacción prosistémica digamos, y de estabilización del sistema. No y por tanto, puede ser sí, el efecto principal de la polarización es de inestabilidad del sistema, pero ojo porque también té hay potencial de, de generar reacciones prosistémicas y de estabilización del sistema que yo creo que no es és, no és menys preable. Por si querías añadir algo, pues entonces ya, ya podemos cerrar. Pues muchísimas gracias a todas las que habéis estado aquí esta tarde, sobre todo a Jordi, Carlos, Carlos y Rosa, y a ver si... Pues tendremos otras ocasiones dentro de un tiempo más corto que los tres años que han pasado desde la última vez que organizamos estas jornadas. Y para los que estáis apuntados también en, en, lo de, en los talleres de mañana, nos vemos en la, en la Facultad de Información, ahí cerca de Sanz, de la UB, mañana a, la, a las nueve y media. ¿vale? Eh, ahí encontraréis toda la, toda la información, podéis preguntar en el punto de información, pero... También vamos a poner la información actualizada del aula y de todos los detalles en nuestra web. Pues muchísimas gracias de nuevo. Y...